Por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. que vas a escuchar no, exacto no es apto para menores tampoco hola qué tal amigos de rompiendo paradigmas en esta temporada 12 en el episodio 22 sean bienvenidos su amigo antonio aranda que no había estado presente en estas emisiones últimamente pero como tenemos un gran invitado un gran invitado que pues hizo el favor de bajar de allá de las estrellas de allá de los olimpos, no este doctor de doctores, ah, ya, ya hay ese título, ¿no? Ahorita lo, lo platicamos, ¿no? Doctor de doctor ya ves que ahora se ponen doctores hasta los doctores honoris causa, ¿no? Y le ponen DRH, ¿no? Este, de repente no entendía qué era eso, ya me explicaron un poco, se ponen un traje chapaneco, ¿no? Ah, no, no chapaneco, perdón, perdón. Y bueno, pues ya pasan por un título, etcétera, ¿no? Y, ah, qué bien, qué bien, felicidades a todos los que tengan ese, ese grado, ese grado, pero, bueno, pues ahora tenemos un humilde, un humilde doctor de las ciencias de la salud, de las ciencias de la mente, de eso que, que bien pues padecemos muchos en el trabajo y es un tema que hoy vamos a hablar, la salud del trabajo. Y para esto, antes de darle entrada a nuestro gran, gran amigo, mi estimado Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué onda, mi Toño? Buenas noches. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero como está creciendo la estructura de jefe, rara vez baja a piso a tomar eh, este programa. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe. Pero muchachos paradigmáticos, bienvenidos. Estamos en una época con una convergencia de muchos temas que nos están causando un, un grave problema, no solo físico, no solo mental, sino en la salud, el emocional nos está llevando a lugares realmente donde nunca habíamos pensado. Tenemos el tema de la pandemia, creo que ya nos estamos acostumbrando al tema pandemia, ¿no? Eh, lamentablemente estamos bajando la guardia otra vez, esperemos no repunte, pero eso nos, nos llevó a cambiar muchas formas de pensar, de hacer las cosas, de vivir, de disfrutar, y nos, nos vimos encerrados en el sufrimiento. Llegan las reformas fiscales para el contador, llegan las benditas ...declaraciones precargadas de pura dinamita que no funciona... ...plataformas que se caen, que dice que el SAT que sí está bien... ...el problema son ustedes que no saben teclear una declaración... ...empezamos con un problema, cerramos el año pasado... ...con una inflación récord en los últimos años... ...si no me recuerdo 7.36%, la, la inflación subyacente arriba del 6%, ...el producto del aguacate con problemas en el precio... ...el limón, ya no me dan limón en las taquerías... Eh, un problema inflacionario bastante grave y ahora estamos metiéndonos en otros problemas de política, de mala administración y se nos está haciendo una bola de nieve en la cabeza que prácticamente nos va a llevar al colapso. Y yo creo que este tema viene muy bien ad hoc, viene ad hoc a la época que estamos viviendo y no solamente del año, sino se nos están concentrando muchísimas cosas y necesitamos forzosamente darle un respaldo a nuestra tranquilidad, a la mente, al espíritu, al cuerpo, y por eso tenemos un expertazo con nosotros, créanme, la vez pasada que lo tuvimos en el programa, yo disfruté de a a paz así que no le cambien muchachos, mándenle la señal a sus amigos, a sus compadres, a su comadre, a su señora, Diga, mira lo que me está haciendo el estrés de que me mandes a lavar platos, así que bienvenido, rompiendo paradigmas, vamos a romper un paradigma sobre el tema de la salud. Bueno, mis estimados, pues saluden el trabajo, y para esto hemos invitado al doctor Horacio Rodríguez, el cual, pues yo no sé en qué momento descansa, doctorado en Ciencias de la Salud, si mal no me equivoco, y el otro doctorado en qué, mi estimado? Comportamiento organizacional, mi estimado Toño, buenas noches Comportamiento organizacional, los dos cursados en la Universidad Nacional Autónoma de México, no es doctor, eh, no es doctor honoris causa, ¿verdad? No, sí, fueron perfectamente bien ganados, sí, con el ah, esfuerzo. Ok, <risa> perfecto. ¡Petizo examen! Qué, ¿Qué vamos a charlar? Ya lo dijo Martín, nosotros tenemos últimamente muchas broncas, un portal que dice el servicio de administración tributaria que sirve, pero no sirve, eh, cuando te aparece una factura pero ya no te aparece, y luego de repente te aparece un impuesto que no tenía que aparecerte, o, te, o no te aparece el impuesto que debería aparecerte, y entonces todo un gran relajo y el patrón, el jefe, pues necesita que le den soluciones, no problemas, ¿no? Eso es lo que nos dicen siempre. Yo quiero soluciones y no problemas. Y si le sumas mi estimado Horacio, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero aquí mucha gente, por ejemplo, de Tizayuca, de Tecamac va a la ciudad, de México a trabajar, ¿no? Se es el Estado de Hidalgo, ¿no? Tecama todavía pertenece al Estado de México, pero hoy tenemos un aeropuerto que se estrena, pues ya en unos días, ¿no? Entonces, tenemos de tráfico, como no tienes una maldita idea, eh, un nuevo Mexibus, un tren que va a llegar hasta acá, eh, un aeropuerto que tiene eh, por ahí como cinco o seis salidas, creo que tiene más la TAPO, ¿no? Sin lugar a dudas, corridas, pero bueno, ¿no? Pero, en fin, ahí está la obra y se está haciendo un desmadre aquí en el Estado de México. Para pasar a la ciudad, muchas personas trabajan en la Ciudad de México, muchos profesionistas tienen que ir a la Ciudad de México porque allá, Bosques de las Lomas, Santa Fe, por nombrarte algunos, o el sur de la Ciudad de México o el centro, concentran una gran cantidad de corporativos, una gran cantidad de trabajo. Y hoy en día la pandemia, eh, digo independiente si cede o no cede, ha hecho que regresemos a trabajar ya, pues literal, de forma presencial, el home office parece que a algunos no les funcionó, parece que otros están muy molestos, no mejor que se venga a chambear desde acá. Y entonces, mi estimado Horacio, la salud en el trabajo, ¿qué es, para qué nos sirve, con qué se come? ¿Qué hay que decirle al empresario, no se has pasado de lanza? ¿Qué podría realizar el empresario para disminuir esto que por lo menos eh, pues, tienen los contadores, digo, para empezar, ¿no? Ponerles una masajista, ponerles este pues unos masajistas, ¿no? este No sé, darles unos traguitos por ahí los viernes de tequila, de mezcal, por supuesto. ¿Qué hacer para disminuir pues, todo este cotorreo que traemos de una pandemia, de un aeropuerto a los que vienen aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Y otros muchos que la violencia hoy en día pues, no los deja también salir de su casa, ¿no? Es otro factor. Sumándole. ¿Qué me podrías decir, mi encima, Horacio? Bienvenidos a todos los que están llegando. ¿eh? Bienvenidos. Muchísimas gracias, mi estimado Toño, mi estimado Martín. Muchas gracias por la invitación. Una vez más estar aquí con los amigos de Census, a toda la gente que nos estaba este, siguiendo y que me permiten estar tra tra trabajando con ustedes y que toquen ese tema que realmente está teniendo más, bastante bastante peso hoy día. Eh, lo que es salud en el trabajo no es una ocurrencia nada más de unos cuantos. Esto ya viene por lo que es la organización internacional del trabajo. y organizo mundial de la salud. Es un problema a nivel mundial. Ahorita ya previamente con los resúmenes que ustedes acaban de brindar de una manera muy concreta, pues realmente creo que nos queda claro que la gente lo que menos tiene muchas veces es el momento de poder estar tranquilos. Aquí lo que se está buscando en salud en el trabajo es tener dos vertientes. Uno, que la persona esté en bienestar, que significa esto no solamente que no se enferme, sino que también pueda estarse desarrollando para mantenerse activo y dar resultados, que en fin cuenta lo que estamos buscando cuando estamos teniendo una organización, o teniendo propiamente nuestro despacho, teniendo lo que es nuestro negocio. Eh, hace unos momentos platicamos, momentos antes de entrar aquí al aire, de que de repente tengo directores que pues, ya están empezando a presentar problemas de salud muy severos, díganse parálisis faciales, ataques de pánico, lo que son en su momento está por, por la parte de los infartos, por toda la sumatoria que ustedes acaban de comentar. Para muchos de los que vienen aquí siguiendo, pues el famoso, las nuevas reformas este, fiscales que se acaban de dar, pues muchas áreas están trabajando más a oídas, a chisme, que realmente tienen una información clara. No por falta de que ellos quieran o no quieran trabajar, sino porque no hay reglas claras. Todo se está trabajando a, a construyendo en el camino. Y eso, agrégale a todo lo que me acaban de comentar, que muchas veces los resultados no se están brindando, queremos que luego el equipo sea los que nos den las soluciones, no que nos den problemas, como comentaba Toño, y la dificultad es que estamos dejando de un lado lo que es una estrategia, cada quien está empezando a tirar por su lado, empieza a ver lo que son dominio emocional, es decir, empieza a ver malos tratos a lo que es el personal, ya tenemos que estar verificando y tenemos que estar seleccionando quiénes son nuestros verdaderos talentos que nos pueden estar apoyando a enfrentar este tipo de situaciones. Ahorita hablaban de, por ejemplo, el home office que también tuvo que ver en el aspecto de salud mental, porque anteriormente se, había, se manejaba igual este término en cuestión de mitos. Alguien decía, lo que se requiere es mayor tiempo en casa para que la gente se sienta bien. Estuvo en home office y ¿qué, qué estaba, qué, ¿cuál era el grito de auxilio? Sácame de aquí y mándame a una junta inmediatamente. ¿Por qué? Porque como no sé exactamente lo que quiero trabajar y es lo que tenemos en dificultad, tanto en el aspecto personal como en el aspecto laboral, no hay equilibrio y empieza a haber situaciones de enfermedad, empieza a haber errores muy constantes que lamentablemente muchas organizaciones no tienen demasiado espacio, una brecha muy amplia como para poderse equivocar. Si a eso todavía le agregas todos los factores sociales, como lo que estabas comentando, el aspecto de la eh, violencia, el aspecto de la extorsión, porque todavía solo hay que pagar este derecho de piso, ahora tenemos que estar verificando que las cuotas de venta se puedan cubrir en tiempos más cortos, que, el único fue, que eso fue lo que nos heredó la pandemia, que los tiempos se redujeron. De muchas cosas hablamos, ahora los tiempos son muy cortos para poder actuar. Y eso lamentablemente la gente no se está preparando, no se está enfocando, o no se está dando el tiempo para tomar un respiro y poder decir, ok, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Por eso es un punto irrelevante que tenemos que trabajar con toda la audiencia que está aquí presente. Mi estimado, llegó la NOM 035. ¿Qué pasó con esa cosa? No? Yo recuerdo, me estimó Martín, 2019, ¿no? Donde medio mundo estaba bien espantado, contadores dando cursos de no 035, abogados dando, pues nada más recitaban lo que decía la ley, ¿no? Lo que les había dicho por ahí, eh, en el caso de la Secretaría de Trabajo Previsión Social, un cuestionario de llenar. Es más, hubo gente que hasta estaba vendiendo software, ¿no? Un software que te iba a evaluar pues si estaba tu personal apto y pasaba esta NOM 035 o iba a tener problemas. Tanto revuelo ¿no? que se daba, sin embargo, bueno, pues los psicólogos los hacían a un lado, allá están también, ¿no? Esos, esos, ¿qué tienen que ver acá? Acá tráiganse al abogado, el abogado es el que sabe de NOM 035, o tráiganse al contador, ya sabes que el contador es todólogo, ¿no? Entonces el contador también debe saber NOM 035, te debe de manejar la ley de trabajo, te debe de manejar lo que sale, lo, lo que crees que saca la Secretaría, perdón, los decretos del, del Federal o los lineamientos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero pues, el psicólogo no lo pelaba, ¿no? Y lo vimos eh, en 2019, fue, pocos fueron los psicólogos que se subieron, pues esto de la NOM 035, mi estimado Martín, ¿cómo la viviste visto en 2019 con NOM 035? Ahorita que nos diga Horacio, pues ¿qué pasó con la norma, no? Porque ahí está. Eh, realmente Toño, yo creo que es un tema importante en el trabajo, lo hemos vivido todo el tiempo, desde que tengo memoria en el trabajo, pues hemos vivido con el estrés, eh, incluso cuando salió el 9035 no 035 y llegaron a la empresa, dijeron, hubo una redada y ya todo el mundo, oye, que no, te, no me puedes gritar, no te puedo gritar, pues si estás del otro lado de la oficina, ¿cómo quieres que te hable bajito? No, no, no, es que eso me puede estresar y eso me puede generar un problema y eso puede generar un problema en el trabajo. Yo como yo creo que sí fue una buena idea este tema del ¿no? 35 pero yo creo que ha sido mal desarrollada, mal implementada, y creo que ha sido en el olvido, salvo que vengan a revisar no mi nivel de estrés. Yo le decía a la gente de Recursos Humanos, oye, yo como sé que una persona trae un problema personal, un problema que trae desde su casa, porque su señora lo mandó sin el lonche, como dicen, que lo puso a lavar los trastes en la noche, no pudo ver su fútbol, Viene frustrado, yo le exijo su trabajo y de repente truena la bomba, ¿no? Pero me, me llama mucho la, el, lo que comenta el doctor Horacio. Estamos con un problema de salud bastante grave. Los niveles, yo he visto el nivel de hipertensos en este país, de diabéticos que no son nuevos, simplemente no se habían dado cuenta, no había salido a la luz. El tema de parálisis facial pero un tema importante que dijo el doctor Horacio, los ataques de pánico. No sé si han sufrido un ataque de pánico, pero se siente de la fregada. Bueno, eso me contó el primo de un amigo, ¿no? Pero realmente eso yo entiendo que está aquí en la cabecita cuando no podemos controlar el lado negativo o el lado oscuro que tenemos todos. Nos dejamos absorber por los problemas y no podemos tomar un poco de calma, un poco de paz, ¿no? Un, time, un tiempo fuera. Oye. ¿En dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Me está afectando? ¿No está afectando? Vivimos por andar cuidando los pesos. Pero ahí me dice, oye, ¿de qué vale estar trabajando más de 14 horas al día y a veces más? Porque luego dormido seguimos dándole la vuelta, no podemos descansar. Y eso que ganes ni siquiera lo puedes disfrutar. Dice un amigo, oye, llevo 14 años sin tomar vacaciones. Digo, entonces, ¿de qué te sirve todo lo que has generado? pues realmente yo ya la estoy pensando mi hijo tiene ocho años le están dando educación ahorita financiera en la escuela y me dice, oye papá yo estoy viendo el tema del de el plan de retiro me quedo viendo y si todavía no empiezas ya te quieres retirar me dice no me, di me dijeron en un, en un debate que yo me pusiera qué postura voy a tomar si tomo mi plan de retiro desde ahorita que tengo ocho años o después, porque todavía hay tiempo yo me lo quedo viendo, y tú qué piensas desde ahorita, porque cuando llegue a tu edad, no voy a estar como tú y voy a tener dinero para estar tranquilo. Que vaya madras que me dio, ¿no? Pero bueno, forma parte de una idiosincrasia, como lo dijo el doctor Horacio, somos los que más trabajamos. No sé, doctor, si esté de acuerdo, después de un horario, aunque estés ahí, tu cuerpo está en otro lado, tu mente está en otro lado, te vuelves más improductivo, generas más errores y al siguiente día tienes que corregir el error y te estresas más, lo que hiciste mal, lo que tienes que corregir, más lo del día y prepararlo de mañana, ¿no? Se vuelve, se está volviendo una bola de nieve, pero tenemos que poner un alto o nos va a llevar el caramba, ¿no? Y por ahí me decía un doctor, tú ni te preocupes de un infarto, ojalá y te toque un infarto. Apenas vi un reportaje que lo que está teniendo más atención o problema o nerviosismo, es un problema del cerebro, ¿no? Tener un derrame cerebral, una embolla uh -huh. donde te dejes tirado en tu cama y uh -huh. te vuelves un bulto, desgraciadamente. Pero yo creo que tenemos que hacer un alto y empezar a respirar. Las técnicas de respiración, por lo menos, ¿no? Bájale un poquito. ¿O no, mi estimado doctor? Correcto, mi estimado Martín, bien que acabas de señalar punto clave, o sea, enfermedades, pues sí que son las famosas, no, las más comerciales, pero son muchas las que se pueden ir derivando. Aquí juega un papel muy importante la escasez de liderazgo que tenemos en las organizaciones, lamentablemente es algo que tenemos que ver, por eso se habla de salud en el trabajo. El, si talentos se consideran, según la OCDE, se consideran que son pocos, se está hablando que de una plantilla solamente el 2% es talento. O sea, ¿por qué talento? Porque tiene los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Es gente que está comprometida a resolver y a proponer. De ahí para atrás, la gente a lo mejor, si bien nos, vará, si bien nos va, estará únicamente ocupada de tratar de llegar a lo que le indican. Pero con toda la tensión que hoy te acabas de, de mencionar. Las enfermedades son demasiadas. El problema que se tiene también es respecto de la productividad. Este tipo de situaciones, diría algunos, es que a mí no me interesa cuidar a mi personal. No, no lo cuides, la única dificultad que tienes es de que si no lo apoyas, no te digo que lo tienes que cuidar, lo tienes que apoyar, en automático van a, empe van a empezar a ver las inca incapacidades. De hecho, la depresión ya está considerada como un elemento en algún momento que va a ser motivo de, incapa este, de, de incapacidad, de discapacidad, sí. para poder, poder trabajar. Entonces, el se quiere hacer mucho trabajo respecto de una manera interna. La NOM 035, como bien comentaba mi estimado Otoño, pues era la norma antiestrés que generó mucho estrés. Este, sí, todo el sí, sí. mundo decía no, es que tengo que ponerla pero no sé qué hacer y, y, y ayúdame y como bien señalaban, háblale al abogado para que en su momento podamos evitar entonces de repente había abogados que decían bueno, ¿sabes qué? si se queja, córrelo pues entonces salía peor porque entonces ¿qué le decía? qué mensaje mandábamos a la gente? pues sabes que si te sientes mal ahí de ti donde hables y empezaba la ley mordaza y empezaban muchas situaciones complejas había organizaciones que sí atendieron Felizmente, bien señala mi estimado Toño, había participación donde podían ser asesorados por psicólogos, por supuesto el abogado tiene un gran papel, el contador por supuesto tenía que ver en el aspecto de seguimiento de la famosa multa, porque ya sabes que esto fue como, como todo lo que vienen a enseñarnos a evangelizarnos ¿no? con una espada por delante, tiene que entrar a través del castigo y venía lo que era la famosa multa, de que si no lo hacíamos había dificultades. Y nuevamente nos pasa como lo que está pasando ahorita con todo lo del equipo contador, el equipo fiscal, que muchas cosas que están haciendo tiene que ser ahorita a, a oídas, a expensas, a ver qué es lo que marca el SAT. Igual pasó con la NOM 035, de repente era chisme lo que a mí me dijeron y cada quien tenía procesos completamente distintos únicamente con el fin de poder pasar una inspección. Podemos llevar, seguir haciendo ese tipo de labor, la dificultad es, sigue incrementando los niveles este, de enfermedad, sigue incrementando lo que son discapacidades, sigue habiendo rotación de personal y cada vez es más alta, porque hay mucha gente que ya está empezando a decidir mejor, mejor mi salud a seguir trabajando por este, y, y llevarme el, el infarto, llevarme el problema este que estaba yo comentándoles como un ataque de pánico, que es lo que también se está presentando ya más frecuentemente en la población. Concretamente en una organización para la gente que nos está viendo que tiene su empresa es, tienen que trabajar su liderazgo, tienen que detectar los líderes que realmente puedan estar en sus plantillas, que les pueda ayudar a resolver las situaciones. Ya tuvimos que manejar una administración de contingencia como el pan nuestro de cada día. Como de repente el que te fueras a home office, yo tenía eh, líderes que estaban más ocupados viendo que la gente estuviera conectada ocho horas, que estuviera trabajando uh -huh. y dando resultados. Entonces, son tomas de decisiones que empieza a pegarle a una organización y uno dirá, bueno, pues a lo mejor le pasa a uno, pero al momento de estar descuidando áreas, esa área le empieza a pegar a la cadena de valor de toda una organización y el problema es que ya de uno o dos estresados puedo tener 100 personas con, sin empleo. Empieza a haber cierres, empieza a tomarse decisiones ya más en el aspecto emocional, ya se empieza a tomar este, iniciativas ya con la cabeza caliente que lamentablemente nada ayuda a un negocio. Bueno, doctor, vamos a dar para seguir, eh, vamos a darle la bienvenida al estimado maestro Efraín Salmir, por aquí que está con nosotros. Mi estimado Efra, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues aquí estresado por tratar de entrar. <risas> estresado por tratar de entrar. Y antes de darte la palabra, mi <risas> estimado Efra, deja voy aquí en las redes sociales para. Adelante, adelante, coño. Por aquí Diana más, no nos manda 99, 99 estrellas. Muchas gracias, Diana. En verdad, en verdad lo valoramos. Díaz, qué Díaz dice, saludos a todos, excelente noche por aquí, eh, Lucas Díaz, hola, buenas noches, saludos, qué gusto verlos, eh, por ahí si nos pueden escribir también de dónde se están conectando, qué han sufrido ustedes, inclusive, ¿no?, qué han sufrido de lo que estamos mencionando ya, una parada, ojalá y no, digo, pero hay gente que, que pudiera estar escuchándonos y decir, ¿sabes qué?, a mí ya me pasó, ¿no?, tuve un problema en el trabajo, no supe cómo comunicarlo a mi jefe, y de repente cuando sentí, pues me troné, a ver si nos comentan algo, por aquí eh, José Luna nos manda, saludos César Caballero buenas noches, y sí también aquí me desestreso, menciona, bueno no nos vayan a bajar la transmisión, ya saben que por ahí no vamos a salir en una mañanera, ¿no? que nos digan eso que están hablando y entonces nos bajen nos bajen la, la, la programación, pero no nos ha pasado eh, Rosario García también nos manda por aquí saludos Esteban Elizalde a Mario Alejo, dice buenas noches a todos más ataque de pánico, son las que hace el SAT, bueno pues eso sí William Gutiérrez también está presente, Elías Andrés, como siempre también aquí con nosotros, Teresa Martínez nos manda, le manda un saludo al doctor Horacio. Lucas Díaz dice, efectivamente el estrés está tremendo, fíjense que tengo dos conocidos que decidieron retirarse de ser contadores y uno de ellos está de vigilante. Al principio no le entendía, pero ahora ya también quiero ser vigilante, ¿no? Bueno, pues déjenme les digo que aquí tengo el aeropuerto, podemos ir a solicitar también, este, pues una chamita ahí que nos den, ¿no? Eh, por aquí nos manda también saludos. Rosario García, gracias por tus 50 estrellas, muchísimas gracias. Molinar Luis Manuel, que nunca se pierde nuestro programa, dice buenas noches. Contador Martín, excelente comentario sobre las finanzas y su hijo de nueve años. En su grupo de desarrollo profesional hay unas clases de finanzas que ofrecen gratis. El curso dura una o dos, o dos horas, pero es muy interesante, pues te pone un ejemplo sencillo que antes de empezar a ahorrar a los 20 años o hacerlo hasta los 40 la diferencia es abismal entre una opción y la otra vale la pena para reflexionar y ver la importancia de ahorrar desde jóvenes bueno al final te venden una una inversión con ellos obviamente es así vale pero bueno pues vale la pena analizar por aquí Olga María Padilla también nos manda saludos está analizando el estrés laboral para los contadores lo genera el SAT eh, mi estimado G. Díaz dice que nos ve desde Cancún Muchas gracias, Olga desde Durango Bienvenida Olga, bienvenido G. Díaz Y bueno, Teodoro eh, Guerrero nos dice ¿Dónde está Pepe Soto? No, también nosotros preguntamos eso ¿Dónde está? ¿En qué cantinas se habrá metido el día de hoy? ¿Dónde nos abandonó? No, no lo sabemos, esperemos que lo encontremos eh, rápido Oye, sí creo, creo que está en el club El des 3 Ah, el club del DESES 3 ok mi estimado Efraín, pues, ¿qué hablar de la salud del trabajo tú, mi estimado? Te digo, pues, ya con las estrellas y todo ello, pues, va minorando el estrés, ya estamos entrando al relajamiento, y, pues, eh, esta cuestión, eh, decía por ahí, eh, déjame ver, vida Molinar, dice que, eh, Molinar comenta, ya no los van a bajar de la transmisión, sino van a obligar a transparentar sus ingresos por ser una actividad o porque su actividad es pública, mira, pues ya me volví a estresar otra vez. Entonces, estar así es complicado, pero yo, sé, yo, yo pienso que, que también mucho tiene que ver esta, esta, esta especie de salud mental en el trabajo con tu filosofía de vida. Cómo observas tú los obstáculos que la vida te presenta día a día. Con el, el que el camión no pase a la hora que tenga que pasar ya es un obstáculo que comienza a estresarte para ver si vas a llegar temprano, ya estás pensando en el retardo, ya estás pensando en el descuento, Total, totalmente que ya llegas todo, todo estresado por una situación que pues no estuvo en tus manos, ¿no? Y que al final, pues, provoca nuevamente que en el trabajo pues no te puedas desempeñar también de esa manera y, y no necesariamente se debió a una cuestión estresante dentro de la propia situación del trabajo. Entonces, eh, si a veces nuestra filosofía de vida personal no la compaginamos con la filosofía laboral, sino que tratamos que sean diferentes, eso también nos estresa. Entonces, tal vez buscar que, que los mecanismos o las fortalezas con las cuales eh, vamos, eh, no me gusta la palabra luchando o enfrentando porque genera también ese estrés, sino vamos transitando en nuestros obstáculos cotidianos, eh, como que tu mente también se va fortaleciendo de ese mismo mecanismo, y ya cuando estás en el trabajo, bueno, pues esto de alguna forma lo tenemos que solucionar. Hay muchas cuestiones que nos enfocamos tanto en el problema que no encontramos las soluciones, y, y, y es, eh, es difícil a veces, como eh, en las frases positivas o en las frases de motivación, ¿no? Es que no te enfoques en el problema, enfócate en los resultados, en las soluciones, en cómo lo vas a resolver. Pero mi gran problema es, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que me estoy enfocando en el problema y no en la solución? O sea, no estoy acostumbrado a eso porque mi mente también tiene cierta predisposición o cierta forma de, de, de, de, de, eh, de, de transitar, ¿no? Y entonces eso va generando pues algunos, algunas cuestiones de estrés. Entonces creo que combinar la cuestión de tu filosofía de vida con la cuestión que estás desarrollando en el trabajo, pues puede tal vez equilibrar esta situación, ¿no? Y decir, bueno, pues lo tenemos que resolver, tenemos que pasar por esto, tenemos que, que eh, eh, pasar al siguiente obstáculo, ¿no? Y yo creo que la idea también de que un conformismo una comodidad es igual a, a estar tranquilo y estar feliz, estar todo bien, que todo coincida, que el camión pase a la hora, que no llueva, que no haya tráfico, que no haya accidente, que a nadie se le ocurra, pues, como en algunas situaciones, aventarse a la Hacer, hacer un aeropuerto, traje, por ejemplo. O, o poner un aeropuerto allá. Hacer un aeropuerto, sí. Sí, pues, ya ejemplo? en los terruños ya del de, de, de emperador otoño pues, imagínate, ¿no? Eh. La, la situación. Entonces, cuestiones como esa... Pues quienes que no impactan en el trabajo, ya lo decía este, mi querido maestro Martín, ¿no? Que, que tuvo una pelea en casa, que lo, se fue, lo fueron, Hay cuestiones emocionales y ahí va en el trabajo también. O sea, no lo puedes separar al final. Y creo que una de las perspectivas que, que debemos de considerar es que todas las acciones que tú vas eh, teniendo en el día continuo tienen una, un impacto en tu productividad en el trabajo y creo que como patrones como líderes como eh, cazadores incluso de talento es observar estos temas no qué te pasa por qué actúas de esa forma digo yo sé que eres una persona trabajadora eh, responsable que siempre está pero hoy qué te sucedió y a veces tampoco abordamos ese tema no como quedamos por sentado no pues hoy viene sin ganas este despertó enojado y, y no no nos involucramos creo que también eso podría ayudar a que la forma en la que se desarrolla el trabajo dentro de, de la institución, o dentro de la organización, pues a minore, ¿no? A, a, a que sea un espacio de mayor colaboración. Esa, esa es la opinión, ¿no? No sé qué tengas al respecto, mi estimado doctor Horacio, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, un gustazo. Gracias, Efraín. ¿no? Tienes toda la razón. Y fíjate que tocas puntos muy relevantes que lamentablemente a veces pensamos que son obvios y la obviedad siempre va a ser inicio de desastre. Uno, la famosa filosofía de vida, objetivos de vida. Tengo gente que está trabajando por al día a día, dicen que a, a, con los pesos contados, ¿no? Pero también con los tiempos y los momentos emocionales contados porque no tienen un plan de vida, un trayecto. Por eso la importancia, por eso llega a pegar tanto en los aspectos cuando de repente el trabajo llega a ser de más. Ellos únicamente saben el deber ser, es que yo tengo que, tengo que estar con mi familia. Pero una cosa es tener, otra cosa es querer. Es completamente distinto. El estrés, por naturaleza, siempre lo vamos a tener. El estrés es un concepto de entrada, es metalúrgico, no es psicológico. Eso lo único que enseña es que cuando un material puede estar sufriendo altas eh, cantidades de presión, ya sea temperatura, fuerza. Y eso lo que tiene que trabajarse es, lo puedo utilizar para dañarme como lo puedo utilizar para crecer. Mándeme, Toño, no sé si estás pidiéndome la mano, me estás saludando. Fíjate que sí. No, se estaba rascando. Que sí, hace no, no unos días hablaba con una persona aquí del equipo de Census y me decía, es que cuando uno da más, le pones más chamba, ¿no? Y decía, hay personas que, que, que las apapachas o ahí las dejas. Le dije, no, no te equivoques, ahí te va. La persona que, me, que, que veo que sigue eh, en, en este trayecto de querer crecer, de querer eh, sumar y, y se organiza, y eso que acabas de decir es como el hierro que empiezas a calentar, pero en algún momento él a esa temperatura está bien, no se me quiebra, no se dobla. Bueno, pues yo sigo eh, mandándole más chamba y sé que él en algún momento va a tener un crecimiento, es decir, en salario, en posición, etcétera Aquel cuate que con tantito, con que me lo testeré un momento, te dice, pero ¿por qué me da más trabajo? Pero si ya caben las pólizas, pero si ya caben las declaraciones, pero si esto es el otro, pues lo vas haciendo a un lado, paso a paso, ¿por qué? Porque esa persona misma, lo que te está mandando el mensaje, o por lo menos a mí, es ya no me interesa crecer. Aquí estoy, aquí estoy bien, en este cuadro estoy bien, y lo que me estás dando me es suficiente. Ah, bueno, pues el salario, las funciones también son suficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú mismo me estás solicitando que te deje ahí. Entonces, lo que acabas de decir, como es este ejemplo, esta metáfora del metal, ¿no? cuando cuando metes al, al, al fuego y le empiezas a pegar, pues llega un momento en que el metal se puede doblar. Cuando el estrés es demasiado, hay que detectar, y los líderes del equipo tienen que detectar a su gente cuando la presión ya no la van a aguantar. cuando de repente hay que mandarlo ya de vacaciones. Cuando de repente pues hay que mandarlo de un viaje, ¿no? Se lo ganó. Cuando de repente hay que darle un aumento, eh, diferentes personas los motivan diferentes cosas, ¿no? alguno lo puede motivar el tiempo, que salga más temprano. A otro lo motivará el salario. A otro lo puede motivar las vacaciones o los días, si le das más días de vacaciones o más prestaciones. A otro lo motivará el reconocimiento, inclusive. Habrá gente que no necesite reconocimiento. Yo conocí una persona que, si le reconocías cosas enfrente de los demás, casi casi te lamentaba, ¿no? Te decía, ¿por qué me expones? ¿Por qué me, ¿Por qué me tratas de esta forma, no? Entonces, las personas son bien diferentes y trabajar con un equipo con tantas diferencias, híjole, es difícil, pero creo que es parte del liderazgo que tiene que tener eh, la gente que está al frente, ¿no? De, de, este, de estos equipos. Para analizar a quién tiene y a quién le puede dar, a quién le tiene que quitar y cómo le puede compensar. No sé qué piensas, mi estimado Horacio. Eh, es que es lo que estás diciendo, mi estimado Antonio, refuerza el aspecto que te decía. El problema que se tiene detectado es que no hay líderes. Tengo, tengo un montón ah. de jefes y esto va más allá de que si lo motivas o no lo motivas. De entrada, pues déjenme les digo, nadie puede motivar a nadie. Lo acabas de señalar bueno. perfectamente porque cada quien tiene su motivador. Por ejemplo, el decirles es que todos teníamos que estar llegando a casa temprano. Pues hay gente que no le gusta llegar a su casa y, y si lo obligas lejos de, de beneficiarlo, lo vas a perjudicar. Habrá algunas personas que como están solas, su mundo es el trabajo. Y la bronca que tenemos hace es que luego embarra todo todo mundo, o sea, nadie se va hasta que yo me vaya, ¿no? Lo que son algunos jefes. Esto va más allá de un, de un hombre si es jefe o es líder. Aquí lo que importa es exactamente qué es lo que quieres hacer crecer a las personas con las que tú estás. Para ello tú tienes que conocer cuál es la situación, cuál fue lo que lo llevó a trabajar contigo. Tenemos gente que por perfectamente ellos, ellos van a cumplir su jornada laboral, no les va a afectar y ni se van a estresar, ¿eh? Así le tengan que llenar, este hacer declaraciones en el SAT mal, porque no saben lo que significa, pero la culpa es del SAT. Pero yo ya mandé mi declaración y se, se acabó el problema, ¿no? Sí, el problema para ti. La bronca va a venir para el contribuyente el que le hiciste su declaración o para sí. tu empresa en la que estás trabajando. Entonces, por supuesto, tenemos todo tipo de personas. Aquí el punto son dos factores. Pues yo les decía, dividámoslo. Uno, las personas... Y dos, el aspecto organizacional, porque aunque no lo creamos, es punto clave para que también la persona pueda sentirse en bienestar, porque el trabajo tiene que ser una herramienta para conseguir satisfactores, no una pieza de castigo. Algo muy importante que comentaba hace rato este, mi estimado Martín, la educación que le están dando a su hijo, y felizmente también a los niños ya les detectaron que tienen que darles fortaleza emocional, ya les están dando inteligencia emocional, como lo que tiene que ser porque de repente hoy día seguimos todavía con un gran y enorme miedo tanto al ridículo como miedo al fracaso, cuando de, lamentablemente pues, a veces tenemos que equivocarnos para poder aprender y poder resurgir y poder sacar adelante cosas. Por no equivocarnos, dejamos de actuar y en automático la presión empieza a incrementar. Y la dificultad viene muchas veces, primera instancia, para los inversionistas, ¿no? los que están metiendo el recurso, porque están viendo que los resultados no se empiezan a dar porque tengo gente que se está acomodando. El estrés, como les comentaba, depende de cómo lo podemos manejar, lo podemos usar para crecer, lo podemos usar para lastimarnos. Cuando vienen las enfermedades es que ya lo estoy utilizando de manera negativa y en contra mía. Y a veces para el, para el malestar de la organización me pongo mi caparazón, me pongo mi, mi pastilla no me interesa. Gire lo que gire hasta que me corra, pues y tengo la actitud y empieza la actitud negativa. Mi estimado Efraín hablaba de las famosas pláticas motivacionales, que la plática motivacional muchas veces se convierte en una plática de extorsión. Tienes que, debes de, tú párate, mírate en el espejo y di, yo puedo, yo quiero, yo voy, porque si no eres tú, entonces ¿quién? Si no soy, entonces ¿cuándo? O sea, obligación, obligación, obligación. Pero oye, pero como decías ahorita, mi estimado dueño, pero si yo no quiero, yo estoy a gusto siendo este comercial, me voy a las 3 de la tarde. Porque soy papá o mamá soltera y me da tiempo de ir a cuidar a mi hijo. O sea, yo sé que puedo ganar más, pero ahorita estoy saliendo adelante. La pregunta vendría para ellos, ¿qué se le puede apoyar? Ok, ¿cuál es tu futuro en dos, tres años, cinco años, diez años? Que no es labor de la organización, no. Pero sí en algún momento de líder poderlo apoyar a que tenga la visión amplia que le ayude en su momento a poder disminuir esa ansiedad, cuidar lo que es el aspecto de la enfermedad, y mejor aún, tomar iniciativas que ayuden a verse reflejado tanto el aspecto de resultados persona como aspecto organización. Porque entonces vamos a empezar a tener a la gente que no se esté rotando, mis curvas de aprendizaje no van a ser tan altas, porque el que la persona se vaya como las personas que tú me comentabas, hay gente que pre prefiere renunciar y buscarse un trabajo de, este, de menos tensión, fíjate, eh, se sentía más a gusto siendo vigilante cuando entre comillas hay un trabajo mayor este, de mayor estrés. ¿Por qué? Por el riesgo que esto conlleva. Pero hay veces que, aunque no lo creamos, puede ser más tranquilo que ser un contador, ser este, un director, ser un jefe de aire, ser un subdirector, porque a veces las cargas pueden ser muchas veces más en cuestión emocional que realmente laboral. Ah, ah, ahí mi estimado Martín, te doy la palabra y antes de darte la palabra, así como como comentario estaba viendo las redes sociales, ¿no? Eh, el avance ya de tropas rusas hacia Ucrania y Estados Unidos ya en una posición ya como, como, como de cuidado a ver qué pasa, ¿no? Digo para que se estresen, ¿no? Lo acabo de ver en redes sociales y bueno, está, está bastante bastante ardiente el tema ahorita. Pero te doy la palabra, mi Martín. De, de hecho se estaba se, por ahí se ventaneó una comunicación entre López Obrador y Putin, ¿no? Para Atacar a los, a, los, a los güeritos. Entonces, porque decía, este López Obrador lo escribe y Putin... Ah, no, no, perdón, es otra cosa. No, en, tema de, en el tema de estrés, este, realmente hay, hay algo que me inquieta, mi estimado doctor Horacio, el tema del líder. El líder es el que debe conducir a todos a lograr un objetivo, es lo que yo entiendo, pero ¿quién forma a los líderes? Porque luego dice el líder nace o se hace. O se hace güey y no es líder. Entonces, yo creo que la, va a ser la conjunción de ambos, pero por lo menos no he visto algo que nos prepare mentalmente a tomar una posición en donde debemos dirigir a la gente, ¿no? Generalmente vamos evolucionando en un, así como dices, en, un, en un, este, una planeación, debe un plan de vida, debe un plan de desarrollo en las empresas. Pocas empresas van ascendiendo a la persona ideal para que vaya conociendo todo el camino y cuando llegue a un puesto directivo, mando medio de gerencia, pues ya tenga la idea de qué es lo que conoce del negocio y dirigir, pero creo que pocas personas se preparan para ser líderes y es liderar un grupo, manejar un grupo, administrar un grupo con todo lo que conlleva a las personas, ¿no? Y ya a veces en eso radica un buen funcionamiento del equipo o un mal funcionamiento, pues ahí está el, el mismísimo Javier Aguirre, ¿no? Que dicen que es buenísimo para los equipos, eh, es el mejor, dicen muchos ha sido el mejor entrenador mexicano, pero si te pones con egos más grandes que el suyo, pues no va a funcionar ese líder, ¿no? Entonces me inquieta mucho cómo podemos darle elementos también al líder para poder generar un beneficio en común, tanto de su ejercicio como de su equipo, porque el objetivo está ahí. El chiste es que lo alcancemos, ¿no? Correcto. Y de hecho, déjame seguir utilizando Argot, este, Ingenieril. Dicen que liderazgo, este tiene que ver con la cultura organizacional, la cultura organizacional lo crea o lo destruye, perfectamente lo que es un líder, es decir, dependiendo de la organización, pues los líderes que tienen en su momento que entrar, tienen que poder empujar a veces contracorriente, porque hay elementos que por supuesto llegan a llevarse a cabo como es una violencia organizacional, Déjenme hablar rápidamente, el caso de las damas, hasta la fecha sigue habiendo lo que se conoce como un techo de cristal, ¿Qué es esto? Hasta cierto puesto va a llegar la dama y ya después no es para ella, esto es para caballeros y eso es violencia. Y por supuesto genera frustración y genera estrés y genera gente no satisfecha. Tristemente, según los estudios que ha llegado a manejar la UNAM, en México vemos 85%, 85 de la gente no está satisfecha con su trabajo. Algo le afecta, algo le molesta. Los líderes, le estamos echando la, la responsabilidad y no, no es la responsabilidad, ellos son los que en su momento nos pueden apoyar a resolver la situación a crecer el área de trabajo porque mucha gente decía, es que con un líder la gente se tiene que llevar bien y no, para disminuir estrés no, no es que se lleven bien, es que puedan trabajar en armonía porque tengo áreas que se llevan tan bien, tan bien, tan bien que lo último que hacen es trabajar y al final <risa> tengo la misma consecuencia, tengo despidos tengo, tengo unidades de negocio que truenan tengo condiciones que ahorita, como los ejemplos que se están poniendo, que factores sociales que no podemos tener influencia y que sí llegan a afectar. Los líderes que tienen que verse cómo se van a trabajar son los que van a lograr que su unidad de negocio trabaje con ellos, sin ellos o a pesar de ellos eso va a ser un momento algún líder porque va a tener la capacidad de poderse de reconocer tanto fortalezas como debilidades y poderse rodear de la gente y ahora sí darle juego a todo el equipo para poder trabajar con lo que, lo que son sus capacidades, con lo que son sus temores. Y el estrés al momento de hacerlo en conjunto podrá disminuirse porque estaremos enfocados más a la solución más que al problema. Siempre en una toma de decisión, qué es lo que tenemos que tomar, lo que somos directivos. Tenemos dos enfoques, resultados y emocionalidad. No los podemos dividir. Bien comentaba mi estimado Efraín, pues a veces queremos decir, bueno, mis broncas emocionales las dejo fuera y me quedo únicamente con los resultados. No es cierto. Cuando tengo alguna dificultad, lo primero que guardo en la mochila, lo primero que guardo en la bolsa, van a ser las broncas que vengo cargando. Lo que tengo que en su momento el líder tiene que apoyar es cómo enfocar, cómo comprender, cómo hacer el proceso de empatía. Y no como lo vemos comúnmente, como nos han enseñado, que dicen que la empatía es ponerse los zapatos del otro. No te pongas en sus zapatos porque te pueden quedar chicos o te pueden quedar grandes. grandes. Y de que te los pones, te los pones. Ahí no tienes problema. El problema va a ser cuando te digan camina con ellos. O entonces va a venir o que te lastimes, va a venir que te caigas o que te lleves un champiñón por lo menos. Aquí lo que requerimos sí. es que tú puedas comprender la emocionalidad o, y o puedas que acompañar. Te... ¿Perdón? O que, o que te hagas parte del problema, ¿no? Es de, que... De... De la, de la persona, es decir, tuvo problemas con la esposa y entonces es, es tu, es tu subalterno, ¿no? Y ya te metes tú dando consejos. Entonces dándole eh, bla, bla, bla. Y ya te hiciste parte del problema. Ya te llevaste un problema que no te correspondía. Entonces, cuando llegas a tu casa, le terminas diciendo a tu esposa, fíjate que tal persona, ¿no? este Mi chavo tiene problemas con su esposa. Y entonces ya vuelves esto. Pues, eh, eh, en vez de, de, de, de ser... Empático lo que dices, pero cuando dices empatía, mi estimado Horacio, mucha gente puede confundir con tratar de ponerte con, en, en el lugar del otro, ¿no? Y Exacto. eso son sus broncas también. Y tienes que respetarlas. Por eso la, la, la cuestión de empatía como, como líder, como comentaba mi estimado Martínez, es cómo en su momento yo lo puedo acompañar sin meterme en sus zapatos, comprender su emocionalidad, y como yo les comentaba en dos columnas, yo tengo que lograr que su emocionalidad la utilice en beneficio del resultado y no al revés, no bajar resultados para que la gente se sienta bien, como en su momento se quiso hacer con la norma 035, que para que no se sintiera estresado tenía yo que quitarle chamba. No, lo que tienes que hacer es una planeación, que tu equipo directivo, tu, tus mandos medios estén preparados para poder hacer cargas de trabajo y como bien comentabas, Toño, poder dar el seguimiento de ver que se estén dando los números resultados, dando resultados, dando eh, certeza Mucha gente en automático va a empezar a disminuir ese tipo de ansiedad. En el aspecto personal, yo lo que sugiero es muchas veces mejor encaminarlos, pues este, que, sean, que sean apoyados realmente por gente experta, psicólogos en un momento que les pudiera estar apoyando. No es responsabilidad del negocio, no. No yo contador tengo que estarle pagando todos mis auxiliares, no. Pero si en un momento puedes abrir el espacio, conseguirles pláticas como son este tipo de de espacios, donde yo les puedo decir que hay demasiados colegas, tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, que están preparados, porque de repente hay algunas otras corrientes, algunos otros tipos de eh, técnicas, de herramientas o personas, díganse, por ejemplo, coaches, este, consejeros, que la, muchas veces llegan a dar expresiones o ideas acorde a sus creencias, y a veces violentamos lo que es el espacio de la otra persona. Como decíamos, todos tenemos que crecer, tu obligación es crecer, bueno, y si el otro no quiere crecer, ¿por qué le tengo que meter presión? Si alguien tiene una vacante en un puesto de mando medio, tú tienes persona que es una persona que es este, excelente en el puesto que tiene, diría la lógica, pues súbelo, promocionalo. No, pues primera pregunta, conócelo y dile si, pregúntale si quiere subir. Porque wow. si no, vas a tener dos vacantes. Y empieza, <ríe> y empieza a jugarse lo que es el efecto. Si de por sí, ahorita con toda la gente que está aquí perfectamente dicen, ¿sabes qué es? Que el SAT nos está poniendo tensos y le sumas todos los factores sociales y todos los factores internacionales, pues por supuesto lo mínimo que podemos hacer es nuestra unidad de negocio, nuestro punto de referencia donde yo sí puedo participar. Pero nuevamente se requiere que podamos tener líderes, mi estimado Martín, y eso tiene que ser a través de quien tiene la capacidad y tiene el deseo de poder guiar y orientar lo que es un equipo. Porque jefe no significa que sea líder. Y líder muchas veces puede ser una persona que tenga el puesto más bajo en la escala, en el organigrama. Vamos aquí, un, un momento, hay una parada para los saludos de las redes sociales, Agustín Agustín, desde Uruapan que, que me puso, lo que a mí me desestresa, pues es el momento en que me paguen, ¿no? El, el reconocimiento con el pago, por ejemplo, es algo que a, que a él le, le, le da gusto, ¿no? Claudia Sánchez dice, de la Ciudad de México la presión en el trabajo es mucha, y aunque levanten la mano, no me toman en cuenta, creo que en recursos humanos debería ver la parte humana y el apoyo en capacitación. William Gutiérrez dice, si no lo inaugura, si no lo inaugura, Lord Pepe, ¿no? <risa> Lisbeth Perio, saludos a todos desde Jalapa, Veracruz. Saludos, Gus Gómez. Buenas noches, maestros. Un gusto estar aquí. Armando Martínez Ángeles, con ganas de etiquetar al jefe. Etiquétalo, no te preocupes, etiquétalo. Algo se va a sacar aquí. <risa> Dice William Gutiérrez, con tanto cambio, con tanto cambio por todos lados, este inicio de año arrancó con un estrés tremendo. A mi mano derecha de trabajo, hoy parece que se toma 10 tazas de café y ni toma café, perdimos personal y no dejan de meter clientes a la firma hasta, hasta hacer querer mejorirse a vender tacos que seguir eh, con tanto terrorismo de parte de la autoridad. Por aquí Charles Ram, maestro Charlie, le mandamos un abrazote que estuvo aquí en Noche de Censos también. Julián Gutiérrez, yo aplico la del jefe, la, la del maestro este, Antonio. Teodoro Guerrero Tomás dice, a estas alturas lo más correcto es hacerte necesario. Existe una máxima empresarial que dicta, nadie es indispensable. Sin embargo, puede hacerse necesario. Cada persona sabe que hacerse necesario es mediante la puntualidad, el trabajo y, bueno, pues, hacer equipo, entre otros factores. Por aquí, eh, Monter. Molina Luis Manuel, dice, agradezco su programa y su tema. Excelente ya dar la vuelta a todo lo fiscal, ¿no? Mi estimado Martín, adelante. Ya me estresaron con tanta cosa. No, fíjense que algo importante que me llamó la atención, no pensé en porcentaje tan alto que dijo el doctor Horacio, 85% que no están a gusto con lo que hacen. Entonces, esto viene desde antes, ¿no? Mi plan de vida, desde que me decido a estudiar algo, ya, ya no es carrera, ¿no? En mi época me decían, si no tienes una licenciatura, no eres nadie. Ahora digo, si no eres youtuber, nadie te conoce, y no, te, te vuelves nadie. <risa> un influencer, ¿no? Me encanta esa palabrita, influencer. Pero ese 85%, pues se va generando frustración, descontento lo refleja en el trabajo, improductividad, ineficiencia, ineficacia, y luego si ese 85% le pones a alguien a su mando, pues lo vamos contaminando, ¿no? Por eso decía el doctor, es importante que los líderes sepan dirigir a su gente, que no es fácil, si tan solo lo veo en las aulas, ¿no? Con los maestros, se imaginan a Toño dando clase en preparatoria o en secundaria, los estaría matando a cada rato, pero bueno, tenemos que hacer algo, un alto en el camino, y, en la, y más nada en las instituciones, ¿no? temas de organización es importante que nos organicemos, porque luego dicen, me, me encanta todo lo que pone, ¿no? Hay gobierno corporativo, hay políticas, hay lo que tú quieres y mandes, pero nadie entiende para qué son las políticas, no este, conocen el, por lo menos el organigrama, a quién me puedo dirigir, hay un tema por ahí de quejas anónimas, ¿no? Pero... Pues realmente eso de anónimo no funciona, necesito saber quién me lo dijo y, y en lugar de apoyar a la gente que se está quejando por alguna situación, pues vamos a ver quién fue porque me está contaminando a los demás, ¿no? Realmente es muy complicado trabajar con el propio ser humano, pero no nos queda otra más que voltear la página y verle lo positivo a todo esto. Si ya estás en una chamba que no te gusta, pues vas a tener que... Por lo menos alguien me gustó su sinceridad, ¿no? Yo me siento bien cuando me pagan. Si es tu objetivo que te remuneren por lo que haces, pues ya tienes un motivador. y No es criticable, porque luego me dicen, es que tú te vas a prostituir, ¿no? Te vas a vender al, al mejor postor. Yo, pues sí, no. pero, pero por lo menos lo disfruto, ¿no? ¿No? ¿Para qué lo voy a sufrir? Si de todas maneras lo voy a gustar, pues adelante, ¿no? Pero en el tema de, de salud, en el trabajo, yo creo que todos debemos aportarlo, ¿no? Y hay, por ahí pues en un comentario. En mi, mi experiencia, realmente... Eh, quien debía ser punta de lanza en este tema sería el área de recursos humanos o como le dicen ahora este, capital humano ¿no? o desarrollo organizacional pero son los primeros que andan apretando el pescuezo a todos los trabajadores yo creo que desde ahí en una organización, en una institución deberíamos empezar a trabajar ¿no lo creen muchacho? Es correcto, de hecho esa área es, es un compromiso que debería de tener y yo también comentaba, mi estimado Martín este, teníamos muchas creencias nosotros, ¿no? Los que veníamos llegando y ahora las creencias son las que nos están generando también dificultades en cuestión de salud. ¿Por qué? Porque alguien comentaba hace rato, o sea, el jefe, pues jefe, tengo ahorita con la, eh, con esta nueva administración, donde lo que importa es 10% de, este, ¿cómo le llaman? De lealtad, no de capacidad y 90% de capacidad. lealtad. Yo puedo respetar esa visión. La verdad es que de repente tengo gente muy preparada con una con un con un jefe, no, no es líder, un jefe, o bueno, puede ser líder, pero un jefe, que no está preparado para enfrentar los retos que hoy están viniendo. Y los retos son demasiados. O sea, la situación económica, por supuesto, por naturaleza, conlleva que tenemos que estar angustiados. Todos los que estamos contratados, por supuesto, nos, nos ocupa y nos preocupa las dos cosas. que En algún momento, si lo perdemos, ¿qué vamos a hacer? Por todo lo que estamos escuchando en cuestión de desempleo. Todos tenemos una creencia de que en algún momento vamos a poner nuestro negocio, pero no, no deja de ser un bonito deseo porque nunca tenemos tiempo y nunca tenemos el recurso. Y ya que lo logremos poner, pues vamos a empezar a darnos cuenta que no era como yo pensaba porque creía que era donde voy a ser de, dueño de mi tiempo y este, me voy a ser millonario a los 15 días. Todo conlleva un esfuerzo, pero también es qué, qué estás pensando tú entregar, qué estás tú pensando realizar para lograr las metas. Hay gente que, como comentaba ahorita, este, a lo mejor él es, él es feliz en el aspecto del pago, aunque tenga que tener como sacrificio un divorcio. O hay personas que dicen, bueno, puede estar perdiendo lo que es el tiempo de calidad con los hijos. No digo cuál tienes que dar, eso se llama balance de persona, este, familia, trabajo. Pero bueno, a la misma. Aquí lo que tiene que tener como punto de partida es cuál es el objetivo que tiene cada individuo. Ya lo que hay que desarrollarnos es... Todas las personas que estamos aquí, puesto que tengamos hacia dónde vamos dirigidos. Porque si está complejo ahorita, si lo proyectamos a un futuro no tan lejano, muchas personas no van a tener su, su, su retiro, como comentaba tu hijo, mi estimado Martín. felizmente ya lo está contemplando ahorita. Pero ahorita hay muchos que ni eso han volteado a ver. Muchos no se están dando cuenta que la, la, la pirámide económica se está volteando. Antes éramos muchos trabajando para poder sostener a los jubilados que eran pocos. Antes eran poco adulto mayor. Ahorita es al revés. Ahora ya vamos a ser más adultos mayores y son pocos los que van a estar trabajando. ¿Por qué? Porque actualmente las nuevas generaciones no quieren tener hijos, este, ahora son perrijos, son gatijos y son culturas que, al, que finalmente nos van a pegar el punto económico y sí nos va a generar dificultad para los que estamos en la, en la pirámide del punto medio para arriba. Y en algún momento los que están abajo tendrán que subir, o sea, eso es una ley de vida completamente, que lo que se puede reforzar, como lo comentaba en su momento, es plantearse concretamente cuál es su plan, su objetivo de vida. Si ya no lo hice de niño, hoy qué voy a hacer para los próximos 5, 10, 30, 50 años, dependiendo de las personas que estén. Y si tienen oportunidad de estar en un trabajo o de tener su negocio, poder liderar a que los equipos crezcan tengan, rodearse de gente capacitada o prepararlos, estarlos forzando a que realmente ellos busquen el desarrollo de lo que ellos desean, como decías Toño que ellos te digan cuál es el tope porque así como te hablé del estrés en el fierro, también en su momento viene lo que es la resiliencia, tarde que temprano se pueden recuperar y nuevamente también es un término este, metalúrgico entonces la resiliencia también tenemos que estar trabajando con lo que es el, la, las personas que en su momento estén cercanas a la unidad de negocio en algún momento la no, perdón que te interrumpa, la NOM la, lo mencionaba pero como si fuera una obligación, y no, porque la NOM iba enfocado a estrés postraumático. Estrés postraumático es lo que están viviendo los que viven un asalto, los que tienen extorsión, los que tienen un riesgo de la vida, una situación más allá de lo difícil, más allá que pongan en riesgo lo que es su salud física. Ese sería el enfoque que tenía en su momento ese tipo de, de normatividad, pero como nuevamente nos basamos mucho en creencias y lo que dice Radio Pasillo o lo que dice El Chisme, pues por supuesto, entonces empezamos a generar estrés sobre algo que no lo tendría que tener. Perdón, Toño, te, te doy la palabra. Fíjate que, bueno, tú has dado, si mal no tengo entendido algunos diplomados eh, o cursos dentro de ITAM, ¿no? Sobre temas de emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Recuerdo por ahí. Y uno de los temas que seguramente habrás tocado es esto de la resiliencia, ¿no? Eh, eh, no todos... Lo volvemos a mencionar, no todas las personas son iguales y no para todas eh, la frustración o, lo, o, o, o las cuestiones que, negativas que pueda vivir en algún momento, ya sea en un trabajo, en un emprendimiento o de forma personal, van a ser o van a actuar de la misma forma. Es decir, hay personas que, que, que bien pues eh, tienen un aguante de hierro, ¿no? Y, y, y hay personas que con tantito se te truenan, y perdón, bueno, pues así estás estructurado, y lamentablemente esto lo puedes decir, si es cierto, el emprendedor no na, nace o se hace, ¿no? Bueno, pues yo, yo, yo creo que ahí también, en el caso de emprendimiento, se va creando, si así lo quiere la persona y tiene disposición, pero también hay gente que tiene un don, y que bueno, pues también nace con esa parte, ¿no? Y puede que lo desarrolle o puede que se frustre. Dentro de la estructura organizacional de las empresas, también hay empleados, hay trabajadores que pueden crear esta resiliencia y la pueden ir trabajando con base pues, en capacitación, con base en un entrenamiento propio. Pero aquí viene una cuestión que acabas de repuntar y que vienes puntualizando, y es hacia dónde te diriges como persona, cuál es tu plan a corto, mediano y largo plazo. ¿A dónde te ves tú? Hace no mucho una compañera de la maestría le decía, tiene está jovencita, tiene 25 años y decía, ¿de aquí a dónde te ves? ¿De ¿Dónde te ves en mediano, en largo plazo? Entré a trabajar una firma, pero la verdad me queda muy lejos, no me gusta, me pagan tanto, me parece muy poco, Leo perfecto, estás aprendiendo, sí. ¿Y a, vas a aprender para qué? ¿Qué es lo que quieres hacer después de esto? Y su contestación fue, no sé dije, si no sabes, entonces, ¿para qué estás aprendiendo? Si no, si no sabes, no tiene lógica que estés aprendiendo algo, si no sabes, ¿para qué chingado lo vas a usar? no Me dice, fíjate que es algo que no me he preguntado. Ah, es que si no partimos también de ahí como empleados, o inclusive como emprendedores y como personas, si no partimos de cómo nos visualizamos, qué es lo que queremos, eh, hacia dónde queremos ir, o hacia dónde nos queremos dirigir, pues eh, me dará la razón, mi estimado Horacio, que estamos completamente perdidos como líderes, como jefes, como dueños, como empresarios, como lo que seas, ¿no? Es correcto, porque también está, estamos partiendo, como bien comentabas, de muchas creencias. Es que yo, entre más estudie, más oportunidad tengo, y lamentablemente ha salido al revés: entre más estudia, más te frustras. Ahora sí que dicen que conocimiento muchas veces va en igualdad y en el aspecto, a veces de, de, de depresión, ¿no? No te digo que son los casos en su generalidad, no. Por supuesto, se puede crecer, pero va a depender mucho de lo que nosotros tengamos visualizado para poder llevar a la práctica. Por eso la relevancia de que Capital Humano, Desarrollo Organizacional, como bien comentaba, siempre esté enfocado precisamente en dar continuidad y seguimiento a lo que es el desempeño que están realizando cada uno de los colaboradores que pertenecen a tu organización. Que nosotros podamos estar haciendo algún tipo de actividad, apoyo, que te puede llevar 15 minutos y créeme que puede tener un alto impacto. ¿Cómo qué puede ser? Como desde el aspecto de salud, como el aspecto de estar descansando lo que son los ojos, porque también tenemos recomendaciones físicas que nos llegan a dar los médicos, como por ejemplo, de que por cada, cada hora de estar sentado tienes que estarte levantando por lo menos cinco minutos, que por cada hora que estás pegado al celular, a la, a la computadora, tienes que darle descanso. Tiene que haber un ejercicio en aspecto esquelético este, muscular para que también el cuerpo no empiece a tener dificultades en cuestión de estómago, riñones, etcétera. Al consumir lo que son líquidos, poder acercarle. Si no le vamos a dar el agua a los empleados, porque también hay organizaciones austeras, bueno, pues por lo menos estarle facilitando este, que puedan estar consumiendo lo que les ayude a, a poderse mantener en el ritmo que uno quiere. Hay trabajos que sabemos perfectamente que va a haber periodos donde nos tenemos que quedar más tiempo. Un cierre, por ejemplo, un cierre mensual, pues no es este de aquí a las seis, sino de aquí hasta entregar lo que es ya el cierre completo. Pero si ya lo tengo visualizado, puedo planificar precisamente qué puedo estar haciendo para que la gente en su momento poderla convencer sin que yo tenga que meter dinero, sin poder darle a lo mejor lo que era el aspecto del tiempo, como ustedes señalaban, poder en su momento eh, realizar, planificar algunas actividades que de hecho te piden la norma 35 que ayuden a la convivencia familiar. Partiendo del hecho de que todos quieren convivir con la familia. Insisto, yo sé que para algunos puede ser extraño, pero hay gente que pues no, no, no, no tiene interés. Entonces, ese tipo de, de, retro, de compensación, como comentaba Toño, tiene que ser muy enfocado a las personas que realmente tengo. Por eso, mi estimado Martín, el aspecto de la cultura es lo que te va a crear, te va a desarrollar o te va a transformar. Por así que el líder se crea o se, o se transforma, pero, y muchas veces se destruye, lamentablemente. Porque ustedes pueden estar en una organización, de hecho la pregunta que a, a, a muchos jefes, este, cuando tengo la oportunidad de trabajar con directivos, yo les hago, es que si, si me equivoco, yo te la cambio. Y si lo estás haciendo perfecto y no te lo reconocen, de repente en alguna organización yo puedo estar en el top five, puedo ser de las personas que está, estoy bien evaluado, pero cambia el jefe y como dicen en inglés ¿no? los americanos, new boss, new job. Cambia jefe, cambia trabajo y entonces cambia la valoración. Yo ya no soy de los de los primeros cinco ahora soy el enemigo número uno. Soy la misma persona, estoy haciendo exactamente lo mismo, doy los mismos resultados, pero ya cambió la visión a través de qué, del espejo de la persona que llega. Y eso te genera ansiedad. Y si todavía estamos educados a que tenemos que siempre sacar 10, porque a los niños desde niños nos enseñó que tenemos que sacar 10, no sabemos por qué, pero teníamos que sacar 10. Y de repente el premio iba a estar en la escolta, pero la escolta únicamente había cabida para seis y éramos siete. Entonces uno se jugaba un volado y se quedaba uno fuera. Entonces, ¿para qué me esforcé? Si al final no tuve la recompensa que se había ofertado. También tenemos que ver qué es lo que le estamos comentando a los colaboradores de lo que le ofrecemos, que lo podamos cumplir. Fíjate, Fíjate Horacio, que, que aquí a lo que estás hablando me, me he topado con gente de comunicaciones, de la licenciatura en comunicaciones y que de repente les preguntas, bueno, ¿qué es comunicación? Ya te empiezan a explicar de manera técnica. Pero cuando les empieza a mencionar cosas como hacerte una estrategia para comunicar un producto, o de marketing, o, o, o ver las redes sociales, etc., es cuando los truenas, porque saben la, lo técnico, pero no saben para qué lo van a utilizar. Es decir, únicamente aprendieron absorbiendo lo que los maestros o lo que los libros dicen, no o lo que un curso ahí vieron, pero nunca lo, cuando les dices, aquí tienes la computadora, esta es la vida real, ten, ¿cuánto es un presupuesto? A ver, ¿cuánto vas a pedir? No, pues 500 mil pesos, aquí ten 500 mil pesos, ten la computadora, ten un equipo, adelante a chambear. Y de repente te dicen, oiga, pero, ¿y cómo lo hago? No? Ah, pues usted es el experto, no yo, ¿no? Usted, okay. usted, dígame qué va a hacer, ¿no? Hágalo volar. Y de repente no sabe. Eso es frustrante también para pa el patrón, como para. Para ellos, porque la forma y la enseñanza, este, este, esta forma de enseñanza, en, en, yo creo que pues en todo el mundo, ¿no? En que únicamente es un aprendizaje para repetirlo, para, sin analizarlo, sin, sin, sin en verdad eh, vivirlo, ¿no? No, ¿no? no sé qué me pueda decir. No, de, de hecho, todo eso que tú acabas de comentar, es lo que te lleva a que de repente tienes un puesto y, se, y tienes la rotación a la semana, dos semanas, porque el chavo se dio cuenta que no estaba hecho para ese tipo de función. Y la bronca que viene además es de que se va y se va con una carga de creencias donde no, no soy capaz, no puedo y viene el problema de la autoconfianza. Porque todas las personas que en su momento hayan vivido alguna vez que hayan sido recortados de la planta del trabajo, de repente se sienten culpables de que fue su culpa de que fueran este, despedidos. Y a veces no tenías nada que ver y hay veces que el que mejor trabaja es el primero que sacan, lejos de que el que en su momento tiene la habilidad de de poder, poder caer bien al jefe. Yo no digo que sea malo, o sea, de cuentas cada quien tiene su talento. Pero sí llega a tener un alto impacto en el aspecto de la autoconfianza que uno tiene. Tengo personas que ya hasta les da miedo en su momento levantar la mano. Hay personas que se sienten insatisfechas, mi estimado Martín, 85% es, porque yo soy una persona que me gusta hablar y lo que pienso y no me gusta que la gente me grite ni que tampoco me falte el respeto. Pero me dijeron que o me aguanto o que la puerta está muy amplia. Entonces, lo único que me queda es aguantarme, morderme el dedo y este y, y seguir avanzando. El problema que tengo es que toda esa emocionalidad se va guardando. Si ustedes me permiten hacer rápidamente un ejercicio, yo les pido a ustedes, así como a la gente que nos está acompañando, que traten de recordar el último enojo que tuvieron, pero un enojo fuerte, si sí, la última vez que te enojaste fuerte. Yo sé que a lo mejor tiene mucho tiempo. ¿Con quien sea? Sí, sí, sí, con quien sea, con quien sea, cuando sea. La cosa es la última. Recuerda, el último es que te enojaste fuerte. Ya. Ok, ya. Mi estimado Martín, ¿ya te acordaste la última vez que hayas enojado? Mi estimado Efraín, ¿ya? Así que les preguntas solo porque los tengo cerca. Pregunta, ¿dónde sienten ese enojo? Bueno, hoy, hoy tuve consulta de Reiki, entonces sí. me dijeron que es en la espalda. Cara. No, ahorita, ahorita con lo que están recordando, ¿dónde sienten? ¿Ya, ¿Ya se acordaron dónde sienten el enojo? Yo en el estómago. En el estómago. Mi estimado Efraín, ¿dónde lo sientes? En la parte superior del parte, estómago. Parte superior. Han escuchado colitis, han escuchado gastritis. Digo, eh, felizmente, eh. Mi, mi estimado Antonio, felizmente ya está en el mundo esotérico y, y está sí, genial. Sí, sí. hoy hoy, eh. hoy estamos estudiando esto. Sí, y está, y está, y está, insisto, o sea pero felizmente te estás cuidando, Toño. Y es lo que la gente no hace. Ahorita, por ejemplo, que pasaba con Martín, si se dan cuenta, lo sí se recordar. A lo mejor se acordaron de algo de hoy en la mañana, como a lo mejor se acordaron algo mm. de cuando tenían 15 años y se guardaron emocionalidad, y esa emocionalidad afecta, porque de repente empezamos a sumar, no nos dejamos apoyar por gente experta, vamos, no hacemos algo como por lo menos ya sea hacer ejercicio o acercarnos a lo mejor a lo esotérico, a lo mejor a las a, a, a, a, a los olores de Bach, y está bien, todo, exacto, o sea, ya, ya está permitido 8 gramos, y, y, y, y fuera del, <risa> del Senado lo venden, ¿no? o sea para, para mayor ubicación. Sí, este, de orégano, de orégano, orégano. Sí, o sea, de hierbabuena, como quieran llamar. Pero ese, tipo, pero ese tipo de acciones por lo menos son pocos lo que lo hacen. Si te la vas guardando, te fuiste, este, en algún momento saliste porque te sentiste que no pudiste dar el ancho, la gente te va a criticar. Eso es algo que le practico mucho a los directores, porque uno de los miedos que según se estudia en Harvard, el miedo más grande que presenta don directivo es el miedo al ridículo. Porque todo el mundo te va a criticar si haces porque haces y no haces porque no haces. Y hay gente que en automático por ocuparse de lo que piensan los demás, dejan de tomar decisiones. Y la vida son decisiones tanto en lo personal como en lo laboral. Al momento de que tú decides que alguien, porque tú lo decides, que alguien decida por ti, en automático empiezas a, a juntar emocionalidades que lamentablemente no son positivas y entonces empieza a incrementar, mi estimado Martín, el número de personas no satisfechas porque estoy haciendo lo que no quería hacer, a lo mejor estudiaste lo que quería que estudiara tu mamá y no era lo que tú querías y vives con un resentimiento y vives con un enojo y llegas a un trabajo donde tienes jefes y también te empiezas a luchar los aspectos de los valores. Siendo una cultura machista, a lo mejor tener una jefa mujer te genera conflicto a lo mejor tú siendo el jefe, tener este, tu, tu, tu talento, que son, muchas mujeres son talentosas, pero lamentablemente tenemos que reconocer que estamos en una cultura donde todavía el machismo está muy fuerte y que también tiene que trabajar lo de desarrollo organizacional. Hoy el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, es que siga siendo tema. No, en un trabajo, y en un trabajo pues no tendría nada que ver, puesto que va a trabajar con la cabeza, con las manos, con los ojos. Para nada tiene que trabajar con la parte inferior de su cuerpo. No sé si voy dejando, bueno, depende de qué trabajo sea. ¿no? Sí, sí, depende. Sí, sí, sí. sí. sí. O sea, si es dance pole o pole dance. Exacto. O sea, yo, es, que, es, que, es que, o sea, con los que hizo mi tema de bueno, tiene razón allá, Pero también, entonces, ya, ya está sí. parte y es parte de la descripción del puesto. Aquí lo, lo <ríe> relevante, es, aquí lo relevante sería equipo, de que en su momento yo les diría parta por ustedes, porque muchas veces mis directivos quieren partir por los demás, que los demás estén bien, mejor empieza por ti. ¿Qué es lo que estás haciendo para ti? ¿Cómo estás tomando tus iniciativas? ¿Estás tomando las iniciativas a través de los riñones o lo estás tomando a través de la cabeza? Porque las organizaciones, en la mayoría de ellas... Se está hablando que es una lucha campal hacia adentro, en vez de hacerlo hacia afuera, o sea, nosotros claro. vamos, contra la, vamos contra la competencia, digo, yo sé que el término ya va a estar prohibido por la Secretaría de Educación Pública, pero todavía sí. todavía vale, entonces la competencia es de la puerta para afuera, de la puerta para adentro, se vale claro. tener conflictos. Fíjate, que, fíjate que, que, que le dices a un tema clave, por lo menos en, en dos lugares donde estuve. Cuando te miras, cuando no tienes bien ubicado hacia el exterior, ¿quién puede ser tu competencia? ¿Quién, quién, ¿A quién tenemos que salir a darle en la torre? no? Lo hacemos hacia adentro. Es decir, como no tenemos ubicado a quién, a quién ir a... Es una batalla literal. Lo hacemos, pareciera que los que están trabajando contigo son tus enemigos, ¿no? Cuando ellos pues deberían de ser tu equipo, deberían de ser pues, de este lado, estamos jugando la pelota, ¿no? ¿Sí? Y eso es parte de una cultura. Entonces, lamentablemente, mis talentos que pudimos haber tenido, mi estimado Martín, si, lo, si él quiere hablar o ella quiere hablar y yo le doy un soplamocos, vuelve a levantar la mano, le devuelvo a dar un soplamocos, para la tercera, ¿qué me va a decir? ah ya, hagan lo que quieran. Y entonces, en automático, ya nada más tengo un, un mueble más, empiezo a perder esa habilidad. No se va a ir, muchos no se van a ir por miedo. Los talentos no van a tener la más mínima este, dificultad para decir a partir de ese momento o, o planifico mi, mi salida o voy preparando mi renuncia. Pero se van a mover porque en su momento ellos ya tienen visualizado lo que es su proyecto de vida. Y a veces muchos de los proyectos de vida no es quedarse 16, 18, 20 horas, que es el caso de muchas profesiones que lamentablemente también no estamos tomando en cuenta lo que es el aspecto de la salud. Dígase los médicos que por ejemplo que tenemos que estar cuidando porque son jornadas muy amplias en tiempo de la pandemia fueron extenuantes y no tuvimos la manera de planificar cómo poder estar cubriendo. En el caso de los contadores, que en su momento, si los estoy este, forzando a dar los números en cualquier momento con eh, jornadas muy amplias, pues tengo que darle un descanso, porque hasta la misma computadora la respeto. Hasta la computadora nos pide los uh -huh. sistema ¿sabes que apágala por este periodo porque se va, a, se, se tiene que resetear. ¿Cuándo lo hacemos con el equipo? ¿Cuándo lo hacemos con el personal? Entonces, no se, trata de, no se trata de dinero, dinero, dinero. Se trata de planificación, se trata de acompañamiento. Si tuviéramos una visión de que la competencia es hacia afuera, no tendríamos juntas de ocho horas únicamente para buscar culpables. exacto Porque lamentablemente es más cómodo buscar un culpable de que por qué las cosas no salieron. A estar buscando cómo lo resolvemos, cómo en su momento el que se equivocó, cómo lo apoyamos para que de nuevo agarre confianza. Y siga para adelante. ¿Cómo es un momento? Si, si alguien tiene que moverse, porque ya la empresa ya no da más para poderlo detener. Ok, que crezca, pero que me ayude a quien va a entrar a cubrir los supuestos. O sea, que sigue tu camino. Hay, hay empresas que a lo mejor ya no son para nosotros. Y también se vale tener. Si vivimos con miedo, el miedo es una emoción y, el, y la emoción se tiene que manejar no se maneja, se convertirá en enfermedad. Si vivo enojado, si vivo con resentimiento, la misma condición. Por eso la importancia de lo que decía la OIT y la OMS, tenemos que estar muy enfocados a que trabajamos con personas. Por muy inteligente que sea el edificio, requerimos una persona que lo prenda. Si esa persona no lo prende, tenemos una dificultad, empezamos a perder millones de pesos porque de tecnología porque no tenemos a la persona adecuada. Mi estimado Martín, para ir cerrando, bueno, antes antes antes por aquí Lisbeth Bello dice en el estómago, lo que preguntabas, ¿a dónde sientes esa sensación en el estómago? Nos dice Elisbeth Bello, Esteban Elizalde dice a muchos nos estresa la 4 y el SAT, no sé quién sea la 4. ¿La 4? ¿Qué es eso ah. de la 4? Ah, bueno, aquí, aquí aquí en Puebla la 4 es una calle en donde trabajan este, servidoras sociales, pero no sé no, no eso, sé si se refiere eso, eso que pero, es, no. es, es, es otro dicho de negocio es correcto, pero eso creo que ese es para el desestrés, ¿no? así como cuando te vas a chelear, te vas al desenfance ese debe ser el desestrés, ¿no? aquí Robin Cruz dice según los psicólogos la felicidad es momentánea y de ahí trasladarlo al tema de economía es micro a macro, bueno no sé, medio me perdí y por aquí mi estimado Molinar Luis Manuel nos dice, hola, tocaron el tema de poner un negocio Debería un día hacer un programa sobre ello. Para tocar los temas, la ilusión de poner un negocio, ilusión. Y nunca, permítanme la por aquí, y nunca, y nunca se ponen manos a la obra. Por otro lado, cuando se ponen un negocio y tener la creencia errónea, a los pocos días seré multimillonario. Fíjate que por ahí eh, alguien eh, hizo un proyecto y lo primero que le, que le mencioné fue, no te vayas a desanimar. Me dijo, no, ya va bien, va a ir bien, y, y es que ya tenemos una estrategia, y va a ir bien, va a ir bien, va a ir bien, ok. Dos semanas después sucedió por ahí una situación y voltea y me dice, por eso me decías que si no me iba a desanimar, que no me desanimara, la ¿verdad? Le dije, es correcto, vas a tener este tipo sí. de, de caídas y tal vez vas a tener otra más y otra más, y vamos aprendiendo. El punto es a qué velocidad aprendes en cuestión de que sea un error, que sea rápido y que sea menos costoso. Me equivoqué, fue rápido y fue menos costoso. Vamos a brincar, no fue en la periferia donde estabas buscando, no hicimos una estrategia correcta en marketing, no hubo un mercadeo perfecto, vayamos a otro. Y así a su vez, porque es bien complejo, porque la gran mayoría de las personas, lo que tal lo dijo Luis, pues piensa, ¿no? este, Ya ponemos el negocio, lo que hablabas, Horacio, el, el, los grandes empresas son los de los tacos, ¿no? Ponemos la taquería y vámonos, ¿no? es saber cuánto se venden, a cuánto compramos la casa, pero fíjate que el negocio, por ejemplo, de comida, ¿no? de restaurantes, de taquerías, etcétera, es complejo, inclusive en los costos, Martín, es, es complejo costear un lugar, un restaurante, y es complejo el empresario que siente cuando el, el de la cocina le dice, señor, se están quedando las cosas, y esto nada más dura dos días, ¿eh? o sea, o, o la sacamos o la sacamos, y el otro dice, ¿qué hacemos? Y entonces los empleados dicen, si quiere me la llevo, y sabes que no se la pueden llevar, que la tienen que tirar, la tienes que tirar literal, porque si se la llevan, aprenden y entonces ellos mismos eh, sabotean para que se quede la comida. Y déjenme les digo que lo vi apenas en una gran pizzería, que era una marca líder en México, lo acabo de ver en, en, en un seis, donde veía que traían las pizzas, hablamos para ver qué hacían, no, nos, vamos a tardar una hora, no tenemos, nos ponían muchos peros, y cuando vi los que entregaban, llegaban con la pizza, literal se las daban a los demás y se las comían. Yo dije, a chinga, eso está prohibido en este tipo de lugares, porque se está dando. Bueno, pues el gerente de esa sucursal seguramente está dormido o está en contumbre. Pero poniendo este ejemplo, mi estimado Horacio, mucha gente piensa que únicamente pones un negocio y pues ya la hiciste, ¿no? Ya, ya te ves como los grandes y toman a, a los primeros eh, vientos que te dan, pues suelo, ¿no? Entonces ahí hablamos del tema de resiliencia. También del tema de los empleados, cuando le dicen, mira, te voy a dar este proyecto, tienes que llevar a cabo esto, el riesgo lo tomo yo, yo soy el que invierto, yo soy el que, pues al final si nos equivocamos, valimos, pero tú vas a tener el liderazgo, la dirección. Y de repente también es frustrante para ellos, porque llega la persona, empieza a desarrollar, dice, ching, la que hagamos, me equivoqué, la estrategia no es la mejor, el, el, el de marketing nos falló, el mercadeo, el geomarketing que hicimos, toda la exploración comercial. Un fracaso, o el producto de, eh, el que, que hizo la gente producción es un verdadero fracaso, o peor, tantito le metimos mucho dinero a producción, lo sacamos al precio de venta. ¿Y qué crees? La competencia lo tiene tres veces más abajo. Dice santa madre, y acabamos de darnos un balazo en el pie, como brincar de forma rápida, ¿no? Y te dan a ti la dirección y te dicen, Tú contador, este, tuviste contador, tuviste dos, tres diplomados, te dan el barco y te dicen, vale. Usted que sabe de números, sálgale. Y volteas, mi estimado Martín, y dices, la chinga, yo ahora qué, qué estrategia voy a, voy a ocupar con el área comercial, a ver los estados financieros, a ver la carga, la, la carga de impuestos. Yo te platicaba la otra vez de una, de una empresa refresquera que cuando entró el IEPS, ¿no? Se, empe se pusieron a, a, a, este, a vender el refresco en un bajo precio. ¿Qué pasaba? Que este bajo precio, cuando tenías que pagar el peso por refresco, se dieron en la torre ellos mismos, es decir, lo vendían al costo que les estaba saliendo, tres pesos, tres pesos era el costo, decían no perdemos ni ganamos, punto de equilibrio, no es cierto, porque fiscalmente les pegaba el impuesto del IEPS y tenían que pagar otro peso por cada litro vendido, santa madre de Dios, Fue un balazo, un balazo verdaderamente en el pie, una falta de estrategia, y bueno, pues ahí la dirección, el Consejo de Administración tiene que brincar rápido, tiene que hacerlo rápido de la mano del de costos, de la mano del fiscalista, de la mano del contador en general, de la mano de todos los administrativos, a ver, de planeación financiera, ¿qué vamos a hacer? Ya la regamos, pusimos un plan mal, nos, ten, estamos pagando más carga tributaria y ahora hay que darle la vuelta. Esa parte de la resiliencia, mi estimado Horacio, nada más para ir cerrando, ojalá y la puedas, la puedas tocar un momento. Claro que sí, este Toño. De hecho, aquí es algo muy importante de mencionar lo que hacemos o lo que, los que damos en el punto clases en alta dirección. Le decimos que, a ver, define dirigir, o sea, dirigir es tomar decisiones. Yo no sé si esa decisión es la mejor o la peor, pero sí te va a llevar a que cuide los riesgos, que es la dificultad que tengo con varios que toman decisiones y no me están cuidando los riesgos. No es lo mismo tener un bonito deseo de poner un negocio a tener el compromiso que te conlleva que hacer investigación, Ponías el ejemplo de la taquería, donde en algún momento todo todo lo tienes menos el conocimiento de los tacos. O sea, todo sabes menos cocinar. Oye, entonces tengo que saber cocinar, pues por lo menos empaparte y tener la idea de para que no estaré poniendo el negocio a otra persona. Que bien comentas, aquí podríamos estar hablando también de situaciones donde tenemos gente que por supuesto no es leal a lo que es este, a nuestro negocio, no es leal a lo que son nuestros clientes, hay gente que se lleva a nuestros clientes, pero eso ya es cuestión personal, eso ya es cuestión de lealtad y la resiliencia lo que tiene que ver es la capacidad de podernos equivocar y no tomarlo en el aspecto de mi autoconfianza, mi autoestima. Es decir, permítanse equivocarse, el equivocarse no hay dificultad. Lo que hay dificultad es que te dediques a estar explicando tu error y no hagas nada por resolverlo. Equivocarte, como fue el caso de que nos acabas de plantear, pues ¿qué es lo que se tenía que hacer? Un directivo tenía que haber tomado la batuta y tenía que poner orden para poder tomar la siguiente iniciativa que nos llevara a resolver esta situación. La dificultad cuando tenemos en la resiliencia, por ejemplo, en el aspecto personal, es que muchas veces cometemos un error o tenemos una situación que a lo mejor no estaba a mi alcance y es más fácil culparme que realmente buscar cómo salir de ese agujero. Por ejemplo, si yo les preguntara a los que nos están viendo, ¿qué es más fácil para ustedes? Felicitarse, encontrarse 10 cosas, ¿por qué reconocerse? O buscar 10 cosas que se critican. Y digo, a lo mejor nos asustamos, ¿no? O sea, a lo mejor cada, lo que, la pregunta que acabo de hacer a muchos les va a asustar porque va a ser más fácil encontrar qué criticarse, qué regañarse. Y es que hoy no hice, y es que hoy, y hice, y hoy fallé, y hoy no trabajé, y hoy no vi a mis hijos. Hoy, oh, hoy, yo ok, pero ¿y cuándo te reconoces lo positivo? ¿Cuándo hiciste algo correctamente? De eso positivo, ¿cómo lo puedes potencializar? De hecho, estamos educados que cuando estamos nosotros tomando información, lo que tenemos que atender es lo que sale más bajo, y lo, lo que yo yo pierdo de vista es en poder entender lo que es el entorno, que a lo mejor tengo que llevar una iniciativa a potencializar mi fortaleza, no trabajar mi debilidad, que son ideas, son creencias, por eso les comentaba, eh, visu visiones hay muchas, pláticas motivacionales hay muchas, pero lo que no hay son los motivadores que realmente cada uno de nosotros necesitamos, ¿qué es lo que me motiva a levantarme?, ¿qué es lo que me motiva a ir?, ¿qué es lo que me motiva a que el domingo no tenga un nudo en la panza porque, puta, mañana tengo que ir a trabajar, qué horror?, o sea, anteriormente vimos a los niños agarrados de la reja porque no querían entrar a la escuela. Ahora vemos a adultos agarrados de la reja porque no quieren entrar a trabajar. Porque ya el trabajo ya se volvió un castigo para muchas personas. Entonces, ¿qué es la situación? Que lo que tienen que buscar es encontrar lo que realmente les motive. Los que quieren emprender un negocio, ya dejen de ponerlo como un bonito deseo. Pónganle fecha, pongan el indicador, pongan un plan de acción este, asesórense con las personas, hay muchas personas que les pueden apoyar, gente experta, como el caso de Census, como el caso de, de, de esas organizaciones, que les pueden ayudar a ver lo que es su plan de negocio. A lo mejor tienen que estar visualizando que vas a trabajar en esa empresa que a lo mejor no te hace muy feliz, pero por lo menos en los próximos dos años tiene una razón de ser, que es el capi capitalizarte para poder arrancar tu otro, tu otro plan, tu otro proyecto de vida. Si en algún momento quieres viajar, quieres realizar, ok, pues ponte lo que es la meta, ponte el objetivo para que realmente cuando lo gastes, no te sientas culpable, porque hay gente que se siente culpable hasta gastar dinero en sí mismo. ¿Sabes qué, puta, qué, me compro una comida, una comida sana o me compro mejor un sándwich, me sale más barato el sándwich? Oye, pero si lo proyectas a la enfermedad que te vas a generar, porque además vives enojado, vives tensión, te tienes una gastritis, una colitis del nabo, tienes un trastorno del sueño, no me estás durmiendo como debe de ser. Y lo poco que me duermes, estás pensando, ¿cómo hago para que me cuadre? No me está cuadrando el resultado. ¿Cómo hago para que este, este chamaco se ponga a trabajar? A veces nos dicen los de DRH, ¿sabes qué? Motívalo, o sea, sálvalo. Oye, pero si no me está rendiendo, no está cubriendo, creo que nos hacemos un favor los dos, mejor que la persona ya no esté... O sea, la parte en su momento de dejar una persona moverse, puede ser hasta sano para esa persona. De repente yo tengo personas opuestos tan simples como un cajero, que lo único que no medimos fue si sabía sumar y restar. Entonces, cada que llega a su cheque, tiene que este, endosarlo para que pueda pagar todos los faltantes que tuvo. Llega un momento que, ¿sabes qué? Creo que es más sano que se vaya, que se quede con nosotros. Por eso esa parte es muy importante en el aspecto de visualizar. Resiliencia, como comentaba mi estimado Toño. El primer, la primera situación que tengas, los primeros baches que tengas en automático, ponte a pensar qué puedo hacer para salir, qué puedo mejorar, en dónde estuvo la situación y qué puedo hacer para llevarlo a la práctica. Resiliencia es recuperarse. Como les comentaba, el término real era manejado en cuestión de mis colegas, los psicólogos, en el aspecto de, de estrés postraumático. Una muerte, un asalto, el que tengas una pistola aquí, el que vayas en la carretera con los transportistas y de repente te avienta el camión o que de repente te llega la Guardia Nacional. O sea, situaciones que ponen en riesgo. Pero hoy también se puede manejar con lo que no nos resulta, porque le reitero, muchos fuimos enseñados a tenerle miedo a la, a la, a la que equivocarnos. Nos frustra equivocarnos. Y la equivocación es algo que no se puede evitar. En algún momento nos vamos a equivocar en algo, y tanto personal como en aspecto laboral. Ahí no hay dificultad. De hecho, utilizando las frases motivacionales que tú comentabas, mi estimado Otoño, le achacan una Steve Jobs que dice que si no te equivocas es señal de que no estás haciendo nada. Bueno, te Yo te digo, motivaciones, todas, si te das cuenta una vez más, te lleva al compromiso que tienes que hacer algo. Entonces, ¿cómo puedes disminuir esa ansiedad? Uno, ponte tus objetivos a corto plazo. Si ahorita estás en área comercial y no están saliendo tus números, ok, ¿cuál podría ser tu estrategia? Pero ve pensando tu plan B, a lo mejor no eres para esa línea. A lo mejor tienes que cambiar de línea de marca, tienes que cambiar de empresa, tienes que cambiar de giro. A lo mejor lo tuyo no es la venta. ¿Para qué también estamos en un área donde vemos que no se está dando resultados? Claro, no te rindas a la primera, date tres oportunidades. Haz la primera aplicación. Si ves que no resulta, pon la segunda aplicación y la tercera pone el análisis de que en su momento qué tienes que modificar o cambiar. A lo mejor tengo que cambiar directamente lo que estoy trabajando. Si va a ser tu negocio personal, tu negocio particular, nuevamente, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo primero que yo les recomiendo es, hagan lo que les apasiona, hagan lo que les gusta. Porque de repente todo el mundo queremos imitar lo que pone el negocio de enfrente, pero el negocio de enfrente tiene infraestructura, tiene procesos, ya tiene clientes leales y tiene el financiamiento a este, para poder mantenerse, cosa que nosotros apenas vamos arrancando y no tenemos con qué competir. Sí, aparte... Paréntesis Horacio. Martín. Haz lo que te gusta. Dormir, güey, no entra, ¿eh? Okay. Oh, a ver, luego luego a limitar a uno. Dormir y comer. Dormir y comer, dormir y comer. Es que cuando, cuando despierto tengo hambre y cuando como me da sueño. ¿Qué hago? Es correcto, es un ciclo. Es un ciclo está? de la vida. <ríe> pues es, es un ciclo. Y mira, y a lo mejor puedes buscar un negocio donde está el dormir. Hay, hay gente que, por ejemplo, que tiene insomnio, ¿qué es lo que hizo? Se contrató de velador. Ejemplo, ¿no? o, o está sí. posteando en las redes sociales. Sí, a las do, a las 2 de la mañana diciendo que tiene un algoritmo para matar al SAT, ¿no? Y lo sigo esperando. Exactamente, exactamente. Aquello sí. que diría, parte de resiliencia en el trabajo, yo les diría es busquen unificación como equipo. No llevarse bien, no se trata de que todos seamos de piquete de ombligo, pero sí poder tener una misma visión, que podamos poner reglas claras para poder discutir y poder expresar ideas. Y en el aspecto personal, siempre tener un círculo de confianza que te apoye, que te anime. Si no va a ser tu familia, que sea un grupo de amigos. Alguien que de, te pueda decir: por hoy la, hoy la regaste, mañana te va bien, hoy lo hiciste genial, aguantemos para mañana fortalecerlo. Tener un equipo de apoyo, pero que sea de tu confianza. Dos, tener cuidado en el aspecto de los ejercicios, mantener es un timo para cada uno de nosotros para poder fortalecer el aspecto de nuestra salud. Lo mínimo recomendable es que por lo menos 30 minutos camines al día, pero una caminata a, a velocidad este, superior a la que tenemos por lo, eh, de lo acostumbrado. Pero que sea continuo, porque luego me hacen la sumatoria. Bueno, caminé de mi casa al carro, luego del carro caminé al tercer piso, entonces ya fui juntando los 30 minutos. No, que sea frecuente, que sea constante sueño, por lo menos lo recomendable serían ocho horas mínimo, por lo menos seis horas de descanso constante, si no lo estás teniendo acércate a lo que sea el médico acércate a lo que es el apoyo acérquense en su momento con algún terapeuta que pudiera también estar apoyando a manejar lo que son las emocionalidades eso mi estimado Toño, es lo que nos va a dar la parte de la resiliencia, no es una habilidad con la que tengamos la obligación de nacer requerimos muchas veces el apoyo para poderlo lograr, porque es como cuando de repente tenemos que enfrentar la muerte, y decimos bueno ya me la esperaba, ya estoy preparado Pasa el momento y nos dimos cuenta que no había ninguna preparación que nos pudieras claro. tener, este, poder no afectarnos con esa situación. Igual pasa en el aspecto laboral, laboral y lo ideal es que yo les diría, pues si tienes tres problemas, pues ya eh, procura que no sean cuatro, que no te vayan a correr por estarlo utilizando únicamente como pretexto para no ser tu champa. Bueno, pues mis estimados amigos, Efra, Martín, Horacio, llegamos ya a la recta final de este Rompeo para ir más allá. son diez y media, hay que dejarlo descansar, aquellos que nos llevan una hora ya son once y media, ¿no? Y, y, y bueno, pues agradecidos de que nos estén escuchando, mi estimado Efraín, para irnos despidiendo. Sí, pues bastante interesantes los comentarios que nos señalan digo, la, la cuestión de ser líder muchas veces lo, lo consideran como una, un coto de poder, ¿no? Es decir, ahora ya me siento superior, bueno, y, por lo tanto me tienen coherencia, y ya empezamos con este tipo de conflictos, ¿no? Que nada ayudan y nada generan ni un beneficio ni para el jefe, ni para los subalternos, y mucho menos para la organización. Entonces, bueno, ya estamos ahí en un tema que todavía se sigue eh, muy arraigado en, en, en las organizaciones, ¿no? Eh, la, la cuestión del estrés eh, muchas veces pensamos esa es una opinión muy, muy personal muchas veces pensamos que el estrés se produce de afuera hacia mí me estresa la página del SAP, me estresa la página del seguro social me estresa esto me estresa aquello y yo ya después con de las cuestiones digo no es mi expectativa yo espero que funcione esto yo espero que funcione aquello yo espero que esto no falle y cuando se dan esas fallas comienza yo mismo, a generar el estrés. Entonces, ahí hay como una cierta combinación todavía de hasta dónde están mis expectativas, hasta dónde es lo que yo deseo que suceda en el exterior y no sucede, y que pueda estarme produciendo un estrés, tal vez, digámoslo, innecesario, porque no está en mis manos. No está en mis manos poder eh, meterme a los sistemas para poder corregir lo, el problema. A mí me encantaría que todo fluyera de una manera eh, fenomenal, no pero no se da no se da y, y entonces hasta dónde podría generarse un estrés que no, eh, bueno, bueno, hasta dónde podría establecer un límite, ¿no? En el cual yo pudiera generar ese estrés también, entonces es, esa situación. Y pues eh, bastantes, bastantes y, eh, interesantes los comentarios porque también hay una creencia de que tengo la obligación de permanecer de manera eterna en una empresa, ¿no? Es decir entre más tiempo permanezca me va a ir mucho mejor. Aún cuando no me agrade lo que hago, aún cuando el jefe no lo tolere, pero estoy en una organización y eso ya es una ventaja y a veces va generando pues estos problemas dentro de las organizaciones también. Entonces también ahí tenemos una serie de creencias y, y creo que una parte tan importante que me llevo de, de esta plática es que cada quien tiene sus propias expectativas y su propio concepto de lo que es su propia salud y sus y su concepto de éxito de felicidad o de estar en armonía y que no necesariamente va a coincidir con lo mío creo que de ahí debo de partir que mi expectativa no es la misma que la tuya y por lo tanto entre más conozca tu expectativa pues podré eh, establecer estas programaciones estas situaciones que ayuden tanto a ti como a la organización y como a mí no entonces son son temas bastante bastante relevantes, muchísimas gracias mi estimado doctor Horacio por, por compartirnos estas ideas, por sacarnos del confort porque también es parte de, del tema, ¿no? Pues el confort no, nos lleva a que todo esté tranquilo y no pues creo que nos sacó del confort y pues a, a ver eh, de, de una manera diferente estas situaciones que a veces se nos presentan. Un gustazo como siempre mi señor Antonio, mi estimado Martín, estar compartiendo con ustedes y pues con el invitadazo del día de hoy, pues no se diga, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad. Y un gusto a nuestros amigos que nos acompañaron a través del Facebook. Gracias, y estamos. Gracias, mi estimado Efra. Martín, bueno, recordarte que el próximo jueves, de este jueves al próximo, estarás aquí en la Ciudad de México en el Diplomado de Control Interno y Normas de Información Financiera. Si mal no me equivoco, es 3 de marzo, mi estimado jueves, 3 de marzo, de 9 a 2. Se puso de lujo con el Coffee Break, desayuno y bueno, pues todo lo que tienen ahí incluido en este... En este Diploma de Control Interno de forma presencial, ¿no? A los que están en línea, bueno, pues les mandamos también este, por ahí el desayuno, pero no les llegó, no les llegó por DHL, por, por, por alguna empresa de paquetería, no les llegó, discúlpenos ustedes, ¿no? Les hicimos a mandar el desayuno. Pero bueno, los que estuvo presencial sí se dieron el buffet, ¿no? Se dieron el gustazo de estar en el buffet de desayuno de, de este Diploma de Control Interno. Y el próximo 3 de marzo estaremos en la Ciudad de México, me estimado Martín, pues bueno, también degustando. Este, platillos, y hablando obviamente sobre el control interno y las normas de información financiera. Te doy la palabra a mi Así es, mi estimado Toño, por ahí nos vemos el 3 si, no, si de allá arriba nos permiten, y si no me estreso demasiado. Después de esta charla que he disfrutado mucho, he, he encontrado, hay veces que son cosas tan obvias que no las percibimos. Necesitamos que alguien nos los diga. Y hay algo que he aprendido en este mundo que no nos enseñan a pedir ayuda. Nos dicen que hay que ayudar, pero nunca nos dicen pide ayuda cuando no puedes. Es válido. Cuando te sientas débil, cuando te sientas cansado, cuando te sientas frustrado, pide ayuda. Hay profesionales en la materia y hay gente que realmente tienen un don que con una palabra, con un dicho, te revive, ¿no? Entonces, es válido decir necesito ayuda. No, no creas que tú solo lo vas a lograr todo. Solamente una persona lo puedo y nos estamos yendo del rebaño. Pero algo importante es que disfrutes lo que hagas, sea bueno, sea malo, tú tratas de sacar lo bueno. Eh, últimamente he pensado, oye, por mal que estuvo el día, estoy regresando a mi casa a dormir, y eso es importante, y eso lo valoro. Y si te enfocas en lo positivo, creo que va a ser una buena forma de darte energía a tú mismo. no Y hay algo importante, me han dicho, debes, debes ser egoísta, debes ser egoísta contigo, date tus gustos. ¿Qué es lo que te gusta? Prográmate una salida contigo mismo. Creo que en este mundo tan estresado, creo que nadie, nadie está a gusto con sí mismo. Debes tener prendido la tele, tienes que tener prendido la computadora, tienes que tener prendido el radio, porque si no me siento solo. Entonces date un momento y dice, oye, ¿qué es lo que me gusta? Disfrútalo, vívelo, porque eso te va a dar energía, ¿no? Y trata de enfocar tus energías, tu visión a lo que tienes, como, como proyecto de vida, ya lo dijo Toño, ya dijo el doctor Horacio, no tenemos plan de vida, no hemos desarrollado la vida de tener un plan de vida, a los 15 quiero estar aquí, a los 20 aquí, y si no llego aquí, ¿cuál es mi plan B y cuál es mi plan C para evitar la frustración? Todo evoluciona, y hasta los mismos planes tenemos que evolucionarlo. Y algo sí es importante que he descubierto en la vida, ¿no? Con pasión, aunque se te caiga el calzón. No, no, no iba así. No, no, perdón, perdón, perdón, perdón. Perdón, era compasión, aunque pierdas la razón, no, tampoco era por ahí. Este, Bueno, compasión todo es con diversión, entonces disfrútenlo, disfruten lo que tienen, lo bueno que tienen, y hay algo importante, no esperes tener lo que el otro tiene, porque eso también te lleva a la frustración. En éxito, en reconocimiento, es, nos han metido mucho en la cabeza que tenemos que competir con el de al lado. Nunca nos han dicho entre todos, vamos a llegar mejor a un objetivo en común y parte de la vida, ¿no? Mi estimado doctor Horacio, como siempre disfruto charlas. muchísimas gracias por apoyarnos a tratar de romper este paradigma en la salud mental en el trabajo y yo creo que podemos solucionar muchas cosas si empezamos con la introspectiva y si nos pasa por ahí el tip ya nos pasó el tip este toño, ¿no? Vamos a nuestras clases de Reiki, vamos a la introspección, igual así puedo disfrutar bien mi sueño aunque dice que no es válido. Muchísimas gracias, paradigmáticos, que tengan muy buena noche, y Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles, 21 horas. Muchas gracias, Horacio, y bueno, amigos, como ya lo dijo, vayan con el psicólogo, ¿ya? vayan a la religión, si ustedes quieren, ya, tírense en el pasto y abrácenlo, ya, vayan a un árbol y abrácenlo, ya, vayan al reiki. Y abrácenlo. Digo, vayan al reiki y hagan lo que les piden. También vayan, vayan al vayan al donde quieran. El punto es agarrarlo. Vayan al table. Vayan al no, table. Bueno, bueno, bueno, si, bueno, si no les causa problemas, también vayan a esos lugares. No, no, ¿verdad? no, al table donde está la comida, las botanitos, a donde <risa> Pero, pues, oh. hagan algo, ya lo dijo el doctor Horacio, preocúpense por ustedes, porque nadie más se va a preocupar, ¿no? Y doctor Horacio, para despedirnos, por favor, sabes que te admiro mucho, te mando un gran abrazo, y no sé en qué momento duermas, usted que es un estudioso de estas ciencias de la mente, y bueno, pues, sabes que te admiro. No, muchísimas gracias, Antonio, mi estimado Martín, mi estimado Efraín, de veras que... Un placer, un gusto que nuevamente me hayan sacado de la banca y me invitan a compartir con ustedes, gente que realmente admiro y que, y que estimo mucho y que aprecio la invitación con la gente que nos está siguiendo. Eh, realmente mi felicitación por darle ese tipo de relevancia a este tema que hoy juega un papel muy importante. Como les comentaba, no es únicamente México, es a nivel mundial. Si ustedes pueden googlear, pueden checar cómo hay gente que está llegando hasta el suicidio, ¿no? Y Japón ya tiene hasta un nombre, le llama Karoshi y, y pasa en Dinamarca y tenemos en Argentina y tenemos en varios lados. La intención no es compararnos a ver quién está peor. Aquí la intención es ver qué podemos hacer para poder salir adelante con todas las situaciones que tenemos, con toda una pandemia, con todo un regreso, con mucha incertidumbre que lo que está aconteciendo y que está pasando. Lo ideal es nada más, como bien comentaron ustedes, si lejos de preocuparse, ocúpense. Ojalá puedan seguir tomando iniciativas, arriesguense a hacer cosas, Vean lo que sea su bienestar, estar contentos, disfruten lo que es su trabajo. Felizmente la mayoría de aquí yo sé que son contadores, disfruten su contabilidad, disfruten los momentos, los problemas que se pueden enfrentar. Si algo ya no te está haciendo feliz, a lo mejor es tiempo de darte un paso para atrás y hacer una pequeña retrospección, como comentaba mi estimado Toño, para poder nuevamente poder encaminar o poder tomar las iniciativas que nos ayuden a regresar. Y lo único que me queda, pues es decir, es el mayor de los éxitos. Eh, invitándolos a que se sigan capacitando en todos los temas que puedan, aprovechen lo que CENSU nos aporta con ese tipo de programas, que los felicito como siempre por la parte de Rompiendo Paradigmas, los cursos que dan, todo curso que lleguen a este, que puedan tomar, por favor, háganlo. Decía Seneca que el éxito no es el poder este, estar siempre preparado, sino que es estar preparado para poder este, aprovechar las oportunidades. Si no estoy preparado, pasarán oportunidades y jamás las podré yo tomar. Eso se dice que sería la parte de la suerte. Entonces, si eres el mayor de los éxitos, cuídense mucho y ojalá sea una, una vez más que tenga la oportunidad de poder regresar con ustedes. Un abrazo, mi estimado Martín, mi querido Mayfraín, mi estimado Toño, como siempre, muchas gracias por, por la invitación y a todo el equipo de CESUS por el, por el trabajo y el trato tan bonito que siempre me ha dado. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches amigos y bueno gracias por estar en rompiendo paradigmas en un capítulo más en un episodio más de esta segunda temporada gracias Efraín Martín eh, doctor gracias muchísimas gracias por haber estado y bueno pues ojalá y el día de mañana los climas de estas noticias vayan disminuyendo eso es lo que esperamos no está está fuerte son este tipo de situaciones. Pero bueno, pues mañana nos estaremos viendo primero dios, como dijo mi estimado Martín, si el de allá arriba nos permite estar por acá, pues aquí andaremos el próximo miércoles. No se lo pierdan. Rompiendo paradigmas. Temporada 2 Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.